Muy buenas retrofrikis, hoy un nuevo podcast en el que hablaremos de videojuegos fan-made, creaciones hechas por fanáticos y seguidores de, de títulos y sagas de videojuegos, lógicamente. Os habla Ape y bienvenidos a vuestra habitación del retro. Buenas tardes, Irra, del canal No Logging. Muy buenas tardes a todos, y nada, muchísimas gracias por, por haberme invitado a, a tu casa, todo un placer. Muy buenas tardes, Magus, del canal de Magus. Muy buenas, lo mismo que dice este muchísimas gracias por invitarme a tu casa, y te, te, te trae esta a nivel. Por favor, hombre. <risa> nada, nos alegramos mucho de que estéis vosotros. ¡Jaime! Buenas tardes buenas. del canal El x de Freaky Room y de diálogos transatlánticos. Estás todo? en todos los lados todo? eh, Pues buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí de confinamiento y creo que no hay mejor excusa que hablar de videojuegos Y si es de retro, pues mucho mejor Y siempre rodeado de buena gente y buena compañía, pues uno se motiva sobremanera Entonces encantado y muy buenas tardes a todos Buenas tardes, Dani. Muy buenas, un placer aquí estar con todos y cuanto más seamos, mejor tú. <risa> que aquí se está muy solo, muy rayado con tanto, con tanto aislamiento. Pero bueno, ya me he hecho la promesa de que me voy a pasar todos los juegos de la habitación, así que nada. <risa> buenas tardes, Quique. Hola, buenas tardes, hola a todos. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez, hablando de lo que nos gusta. Aquí están todos reunidos para charlar de lo que más nos gusta. Eh, os recuerdo a los que nos veis y nos escucháis que debajo, en los comentarios, en la descripción, tendréis todos los canales de, de cada uno de ellos. Eh, Dani, no sé si puedo poner ya el tuyo o me lo dejo para la próxima. ¿El qué? ¿De qué? Ah, de mi ca mi canal, pero si sí, aún no está ni, ni ni existiente, o sea, toma Yo, palabra, existiente. Me, me gustó esa palabra, existente. Si quieres meter ahí la, la, la mascarilla, pero bueno, total, aún no existe. <tose> Permitidme, primero, uh, a saludar a, bueno, a todos nuestros seguidores de España, pero últimamente, por algún motivo de circunstancia de Youtube, estamos uh, entrando en lo que es Latinoamérica, es decir, tenemos bastantes seguidores latinoamericanos. Y me gustaría por darles un saludo, ¿vale? Tenemos a México, Argentina, Colombia y Chile, como los más, donde más nos reproduce. Un saludo a todos vosotros y espero que también lo estéis pasando dentro de lo que cabe bien, ¿no? En la situación en las que estamos. Muchas gracias. Y un saludo que me han pedido, Iván Rodríguez, aquí va tu saludo. <risa> <risa> y bueno, ¿quién quiere comenzar con estos videojuegos que vamos a ver, Fangame? O alguien quiere explicar un poco qué es el fangame. Y hacemos una introducción. Como queráis, se puede más o menos explicar por encima lo que es más o menos un juego fan-made, eh, como es un, como, eh, un juego que utilizamos base, ya personajes, música, una que esquemas, jugadores de otros clásicos que ya se han hecho antes, para crear un juego distinto, digamos que le quedó de, de fan-made, eh, reconstruir un juego de locadores para hacerlo un poquito más a su, a su estilo, a su semejanza, o algo que, que quiso ver, más o menos, creo que esa es más o menos la explicación, si sí, no... Exacto, sí. sí. sí. Sí, ¿sí? sí, bueno, también se podría considerar a un fanmate alguien que se inspira en, en algo, aunque no parte de ningún juego en concreto, o sea, me refiero que puedes hacer un juego de Dragon Ball sin que se base en ningún juego de Dragon Ball, o sea, no hace falta que se base en un juego, pero sí que se base en una IP, ¿no?, concreta, uh -huh. básicamente es eso. Aparte, también, también tenemos los que Stefan fan game, tenemos Fanart, Remise, Bueno, muy el muy tema de, de modo de consola, esto es un mundo sí, sí, enorme, sí. vamos. Sí, sí, sí. sí. sí. No, no, y, y además, muy o sea, muy bueno, muy, muy, muy nutrido. O sea, muchas veces, te, <risa> o sea, te, te, tienes sentimientos contradictorios porque hay veces que ves fans que hacen mejores trabajos que los <risa> creadores originales. Exactamente, ese es el problema. De, de hecho, lo vamos, lo vamos a ver, lo vamos a ver hoy. Sí, sí, ah, pero va, yo no solo a nivel de videojuegos, sino a nivel de todo. O sea, yo he llegado a ver eh, eh, dibujantes de manga, pues eso, que son fans de otro dibujante de manga, que acaban haciendo mejor trabajo que, que el propio dibujante original y flipa. Pero claro, ¿no? hay que verlo que la persona, por ejemplo, el caso que tú has dicho ahora, Dani, del dibujante eh, con el tema de que el, el creador natural de ese dibujo quizás esté un poco harto ¿no? de siempre estar dibujando lo mismo y quizás claro. en una rutina y quizás ese fan que que lo dibuja menos, que lo hace con otro tipo de inspiración, pienso yo, quizás llega, como dices tú, a veces a superar al propio uh -huh. dibujante original, pues por eso mismo, pienso yo, ¿eh? No es... Sí, sí, sí. En muchas veces hay muchísimos motivos. O sea, es, es normal. Es normal también que... O sea, yo me imagino, no sé, a Ichiro Oda, de One Piece, uh -huh. ese hombre lleva dibujando... ¿Cuánto? ¿15, 20 años uh -huh. cuánto lleva dibujando uh -huh. One Piece? ¿Sabes? O sea, Él, pues, ¿El 99 uh -huh. puede ser? Sí, sí, es ser. épico. Claro, entonces este hombre yo entiendo que pueda llegar a estar harto de One Piece y que a lo mejor le gustaría dibujar otra cosa. Pero pero bueno, hay gente que como Ichiro Oda no ves que baje la calidad. En cambio sí que hay otros que sí que les ves que... O que pegan un carpetazo en un momento dado y dicen y se acaba la serie y dices pero si esto no es un final. O sí. como pasó con Slam Dunk, con Takehiko Inoue. O... Sí, pues eso es uno de básquet y ah y y pues Slam Dunk ya te digo acabó así ya, acabó de golpe? golpe estaba como a mitad de una saga y de golpe boom carpetazo y fue como y esto ya, no se sé sabe qué ocurrió pero sí que fue una cosa como muy sospechosa no ya. sí puede haber muchos motivos hasta, hasta propiamente económico la producción dijo esto no es dinero fuera, se acabó Exacto. En el caso de las aventuras de Fly, no sé si os recordáis. Que, sí, no, no, sí, que, sí. Que, Cortaron y, y listo. Sí, e ese fue con el anime, ¿no? Entonces. Eh, Tanto que, anime con, con el anime como con el manga, las dos cosas no se acabaron. Oh, joder. Y pensaba que el manga sí. No, no, incluso vas, ahora van a hacer el anime remasterizado y con, ya con el final de Están esperando para. O están dibujándolo ya, vamos. Ah, guay. Genial. <risa> mola, mola. Bueno, ¿quién quiere empezar? Pues... ¿empiezo yo? Venga Dani, dale duro. Ah, así empezaré despotrigando. <risa> adelante, adelante. Venga, pues, vale, vale, es que no sabía ser lo mejor que estaba escuchando. Vale, pues nada, este... Este es un juego con el que... Digamos, tengo una especial... relación de amor-amor y odio hacia la empresa <ríe> la empresa que hizo el takedown así de season and Desist porque lo seguí casi casi desde el principio eh, fue un proyecto que inició un barcelonés eh, okay. llamado Eduard Luna y, y lo empezó por ahí en el 2003 si no recuerdo mal y estuvo pues la friolera de unos ocho años trabajando en el proyecto involucrando hasta un total de 20 personas o sea casi nada y y nada, tuvo algún problema que otros eh, como por ejemplo que empezaron a vender el juego en Ebay y, y en algunos otros mercados así online y tuvo que meterse por en medio para que para que se ganó no la liara parda, eh, ya tuvo también, eh, la o sea, se anticipó a SEGA y ya le eh, contactó con ellos para decirles que estaba haciendo el proyecto, y SEGA en un principio, al menos con las primeras betas, porque fue haciendo diversas iteraciones ¿no? con, la, con el juego, eh, pues SEGA como que dijo, sí, sí, no hay ningún problema, en plan, total, es un juego fanmate, qué calidad puede llegar a tener, ¿no? Eh, entonces, el, cuando llegó el famoso abril de 2011, que fue cuando se alcanzó la beta 5, el, cuando llegó el famoso... Oiga, me estoy escuchando a mí otra vez. Ahora sí, vale. Vale. Ahora sí se me oye dos veces o una? Una, una. Una, ah, de guay. Pues eso. Eh, cuando llegó el abril, el abril de 2011, lanzó la Beta 5 y bueno, la calidad fue tan brutal y tan astronómica que creo que no tardó ni una semana SEGA en hacer un SIS ante SIS, pero a saco, ¿sabes? Que aquí hay hay muchas versiones, ¿no? No se sabe si realmente fue SEGA eh, exclusivamente o se ve que hay una asociación eh, americana que el, hay una especie de copyright que se llama Digital Millennium eh, y, y, eso, y ellos se encargan sería, creo que es una especie como sky aquí entonces total que ya fuera por un lado o por otro se metió allí el tema de los copyrights y los obligaron a, a quitar el a quitar la build que habían subido eh, Bomberlink ¿no? que es el, el nickname que usó eh, Eduardo Luna para, para darse a conocer eh, desapareció de las redes ¿no? porque supongo que el tío, el pobre después de haber hecho el trabajo de ocho años y haber hecho pues consiguió, consiguió que varios de los mejores músicos de, la, de lo que es Así el mundo indie eh, se involucraran y, eh, claro, llegó a hacer 83 pistas de música, eh, 103 fases eh, de sprites. Hay tantos sprites que, que fliparíais. Están todos los personajes remasterizados, todos los enemigos remasterizados, todos los escenarios remasterizados. O sea, claro, tanto trabajo que te lo echen abajo eh, de, de, en, sin sin ningún tipo de, de, de, no sé, me refiero, eh, hay otros proyectos que, que cuando ha llegado el momento de la verdad, pues la compañía se ha puesto en contacto con ellos y lo han acabado comercializando. O sea, yo lo que lo mínimo que me esperaba es que SEGA, si iba a hacer alguna de las suyas, fuera a darles un trabajo a esta gente o hacer que se pudiera comercializar, pero no esperaba un de de esta forma. Y claro, pues, yo digo, el hombre desapareció, borró todo, todas las builds, aunque se ve que en segundo plano, el hombre pues, eh, continuó trabajando un poco porque llegó a aparecer, no en la página web oficial, pero sí que por algún lugar, una versión 5.1, eh, incluso una versión para, para Xbox, pero... Pero ya, o sea, se, la página web acabó, la acabó la acabó cancelando, o sea, porque claro, yo creo que el hombre quedó muy tocado y dijo: ocho años a la basura en un momento, pues va a ser que no. Y ya te digo, jugando al juego es una pasada, lo único que ves es detalles y un mimo junto los cuatro juegos que hay de Street of Rage, o sea, los tres de Mega Drive y el de Game Gear. Eh, remodeló todas las fases creó incluso eh, fases y enemigos que, que no existían originalmente pues se basó en la portada de algunos juegos de eh, no, o sea en la portada por ejemplo del primer street of rage y, e incorporó eh, enemigos que en la portada del street of rage estaban pero no estaban en el juego o sea Llegó un punto tal de detallismo que es que si eras fan de este juego o de, de la saga en general, eh, lo único que veías eran detalles y detalles y contenido y contenido. Podías desbloquear un montón de modos de juego extra, podías desbloquear más personajes. O sea, empezabas con, con 10 personajes, pero luego podías llegar a, des, a desbloquear 12 y, y sus variantes, o sea, porque podías escoger. El, pues, yo que sé, el Axel del Street Fighter 1, pero también el del 2 y el del 3 lo mismo con otros personajes, entonces aparte que incorporaron cosas nuevas como eh, movimientos especiales combinados de los jugadores eh, como acciones extendidas por si tenías un mando de 6 botones una auténtica flipada o sea, es un juego al que si eres un, un fan de la saga lo recomiendo muy encarecidamente y aún es fácil, entre comillas, si buscas un poquito, encontrar el juego. Si no, si la gente no lo encuentra y lo comenta en los, en los comentarios, pues yo me ofrezco a subirlo a mi, a alguno de los servidores estos de Mega o tal y vas y a poner el link y, y os lo podéis descargar. Y hasta aquí, hasta aquí porque si no empiezo a, a cagarme todo y ya está. ¿Qué os parece, chicos? Pues, pues yo lo he jugado y lo tengo en el equipo puesto en mi arcade he metido. Y es un juegazo. Además, ha eh, metido efectos de luces que no tenía la anterior. Eh, tiene aparte la banda sonora espectacular. Lo que sí es este el juego es larguísimo. Yo lo llego a sí. acabarlo. Aburrido, tuve que dejarlo. Y digo, esto no acaba nunca. Esto sigue mil caminos para demás. Y... Y ha metido muchas cosas que las veis es que no sé cómo se llama, lo no ha dado este juego que no ha dado vida o la ha sacado porque tiene cosas pero buenísimas, muy buenas ideas. Sí, sí no, es que además también de, de betas, bueno, o sea, de alfas oficiales que se mostraron, o sea, porque tú eh, lo que, lo que a veces hacían en, en cuando daban material a las revistas para que éstas publicaran anuncios o publicaran eh, Previous eh, Pues una de las cosas que hacían Era mockups, ¿no? que se llama eh, A los montajes de, de, de, Para hacer un pantallazo ¿no? Y entonces a lo mejor eh, Yo recuerdo que había una pantalla Que en el juego final no existía, no existía Que era un puente En el que veías como Los protagonistas iban en moto Y, y había una, una Furgoneta de enemigos Que iban lanzando barriles pues eso era un mockup, no, era algo que o estaba en la alfa o estaba o era un montaje que realmente no existía en el juego. Pues ellos cogieron esas pantallas y acabaron haciendo esas pantallas, o sea, hicieron esas fases de la nada. O sea, y claro, es que ese nivel de, de, de, de, de detallismo, de mimo, no, y de, de casi obsesión por esa por esa saga se ve muy impregnado el juego como también has dicho, efectos de, son, de sonido, efectos también de, bueno, de, de, del propio motor. El propio motor es mucho es muy superior a las capacidades de una Mega Drive y permite muchos más personajes en pantalla, que no haya flickering, que no hayan popeos ni historias y se nota, se nota un nivel de acabado brutal. El mismo el mismo que te he hecho, bastante. Sí, sí. Una cosita Preguntarle a, a, a Dani Con respecto al juego Es cierto que Yo este lo, también lo jugué Y hace unos años Grabé un programa También un podcast Que hablamos De la saga entera Y, y entre ellos Pues obviamente Estuvo este involucrado Y lo que comentaba Dani Del tema de, de que el, el creador del juego Pues Es cuando lo hizo ¿No? Como bien dijiste Le echaron abajo Todo su proyecto ¿No? Después de ocho años Y claro Se vino abajo Pero Yo lo que Vamos a mi manera de pensar, no No contigo me refiero, sino con, con el creador. ¿Sí? Cuando creas algo de, de otra persona o de otra empresa y tú no puedes pretender, o pienso yo, que te respalden o que te apoyen tu proyecto, al fin y al cabo no deja de ser una empresa y o a sea, ellos se la pela. Y yo no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Sí, sí, sí, uh -huh. sí. A ver, yo, yo entiendo, sí, lo, o sea, una cosa es que, por ejemplo, él hubiese pretendido eh, comercializarlo, entonces, ver, claro, dices, a ver, eh, es, es, es una IP de otra, de otra empresa, ahí, lógicamente, ahí donde, bueno, vale. pero, pero es que esto era gratuito, era gratuito y, aparte, ya se había puesto en contacto con ellos, o sea, ya sí, antes le el les había servicio, dicho, sí, como tú claro, oye, yo estoy haciendo esto, ah, sí, sí, da igual, no pasa nada, y, y claro, Mm, oh, y, y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no darle? Si, si es un producto de calidad, porque a ver, si es un truño y es algo Exacto. que dices, esto dices, bueno, pero cualquier persona objetivamente eh, ve el juego y, y dice, esto es una puta pasada, es una puñetera pasada. Los... Entonces, ¿por qué no hacer como con el Sonic Mania? O con, con el Dragon, o con el Wonder Boy y Dragon's Trap, ¿sabes? O sea, juegos que. Que, que empezaron a lo mejor como una idea de, de fangame y acabó como, como proyecto indie uh -huh. y, de, y producto oficial. O sea, yo tenía solo con la versión 4, la beta 4, que no era la maravilla que es la beta 5.1. Con la beta 4 ya habían 500.000 descargas, solo en su página web. Ay, no sé. O sea, me, me refiero, tienes un nicho. Sí, sí, sí, sí tienes un público ahí... Tienes un nicho... Si sí, sí, sí, sí, sí a mí, personalmente, eh, SEGA coge, contacta con ellos y dice, oye, mira, esto se ha hecho muy grande y yo considero que esto se tendría que comercializar bajo mi supervisión y lo que sea y eso, lo acaban haciendo un proyecto y lo venden, yo lo compro. Sí, sí no, yo creo que muchos de nosotros. Entonces, claro, no, no entiendo el sis and Desist. O sea... Lo, lo, lo comprendo desde el punto de vista eh, más técnico de oh es una eh, o sea están haciendo algo sobre una IP mía y no lo y no y no lo estoy haciendo yo pues fuera vale. lo, lo tumbo pero Perdona A que te diga, ¿y qué, ¿en qué año fue? Porque, claro, estamos hablando de que tú o sabes que ahora sale el 4, entonces, ¿pueden, sí. ¿pueden ir por no, ahí los tiros? No lo en sé. el 2011, esto 2011, fue en el 2011. Entonces, entonces, no sé, podrían tranquilamente haberlo comercializado, pero bueno. Claro, es, pero es que además, hacía 17 años o algo así, en aquel 2011, hacía 17 años que no tocaban la saga. O sea, me refiero, sí, sí, sí. si alguien te la revitaliza, pues aprovecha la ola, ¿no? Sí, pero sí, si sí, lo, ah, sí, es, sí, pero ya la cresta. Porque además, correcto, eh, eh, si ya te han hecho el trabajo, <risa> sí. es, es, que, es que además, yo fue lo que no entendí, si es que el trabajo ya está hecho. O sea, no te están diciendo oye, eh, financianos, ¿sabes? Financianos el proyecto. No, no, es ya he reunido a 20 personas, ya nos hemos coordinado, ya hemos hecho durante 8 años el juego, aquí tienes, ¿sabes? Y que, y que estaban más cosas por meter. Querían eh, meter a cuatro personajes en pantalla a la vez. O sea, cuatro jugadores en pantalla Otra, a la vez. vez. ¿sí? Que hubieran desmembramientos. O sea, mil cosas más. Qué guapo. Mil, mil cosas más. Y, y van camino a un montón de cosas más. Y que querían además hacer sí, versiones porque... para todas las consolas. O sea, me refiero... Eh, no sé. Si es que con todo el trabajo hecho, vale, que se pusieran así... Ya. también puedes ver que a lo mejor la empresa no es eh, que lo hagan porque después ellos hacen un juego, implementan algo del hecho por el fan y digan mira, ustedes eso lo habéis copiado de lo mío, no sé, o, o algo de esto sí, no, no sé. sé pero bueno, ya. vamos a no simplemente era un detalle que yo quería sí, sí, sí, sí, sí. resaltar uh -huh. Ape. perfecto, vamos a, al siguiente título ¿quién se atreve? Venga. Pues bueno, yo mismo, venga, así me, me estreno, mi primera vez. <risa> muy <risa> bien, Magus, así, así no me gusta. Pues nada, yo voy a tirar para mi plataforma favorita, que, que es Amstrad CPC. Es de un juego que, de que se muy poco, una versión libre, según dicen ellos, de, inspirada en el Sonic de Master System y de Game Gear. Y es una versión que va a salir para Amstrad X4000 y también los ordenadores de Gamma Plus. Y nada, pues este juego se, se presentó en el HMI 13, que para no lo sepáis es un, una, una parte francesa, que se dedica principalmente a la Zenda Amiga, pero también por supuesto al Amstrad, a, a la que me tocan las dos fibras, Amiga y Amstrad. Y que de momento es una versión preliminar que no puede descargarse. ¿vale? Según comenta, el juego será mostrado en el evento plaza anual, que de hecho según que está se sale en estos días. Y nada ah, está intentado tirar un poquito de enchufe porque el diseñador de este retro libro que he dicho está en un grupo mío de, de juego de hamster que usamos como reto, pero el tío no, no suelta prenda ninguna sobre esto. <risa> y nada, ah, los otros son eh, un grupo de Democé llamado Condense, condense sí, lo que hacen. y según dice, el juego va a tirar a 50 Hz, 60 pantalla completa. Y que va a presentar 40 colores en pantalla. Si tenemos en cuenta que el plan Plus muestra hasta 32 colores, que son 16 en fondo y 16 en spray, si no recuerdo mal. Y 16 los, los normales, pues la verdad que es un, una pasada. Y nada, como estáis viendo aquí el vídeo, eh, es que no que cuál es el sonido, pero si lo buscáis en YouTube y lo veis y demás, veréis que es una auténtica pasada para esto hacerlo en un Amstrad. Y el tema de scroll que siempre hemos tenido ese ese eh, como si esa pudita siempre metida ahí, así que poco más sobre este juego. Se, se ve una pasada, se ve súper guapo. Sí, sí, sí, super... Es que es un Astra, que, que estamos hablando de un microarradio de 8 bits. Sí sí, sí, sí, sí, o sea... lo, que llama, lo que llama mucho la atención es lo que te decía, el tema del scroll, que, que, que para esos ordenadores y esas máquinas sí que, le, sí que era una lacra. Sí, sí, de, pero luego claro, los de Batman Group han descubierto que realmente se podían hacer buenos scrolls, Lo que pasa no lo utilizaban. Sí, sí, pues oye, es una maravilla, ¿eh? Porque, o sea, yo soy más de 16 bits, pero, pero eh, yo veo esto y conociendo el, el microordenador, las limitaciones que tiene, y me parece una auténtica maravilla. O sea, sí, también, el... hay que reconocer también el valor de decir. Va, venga, una máquina que tiene el, el problema... Bueno, el problema, el, el, el, que cuando tú jugabas, yo los juegos que jugado, notaba el tema ese del electron el problema ese que tenía, y te plantea decir, ¿qué juego voy a hacer para esta máquina? Uno que no utiliza el... Que no necesita que sea suave ¡Sonic! Sí, sí, sí. A los con un par, con un par. Sí, Ahí sí, estás, sí. valiente. Bueno, sí, bueno pero, eh, eso, de, eso, de eso yo... Me, es lo que he acostumbrado a ver muchas veces que gente que tiene talento y gente que realmente vale un montón se meten a hacer cosas que en sí, sus no. mejores momentos compañías profesionales no lo conseguían no sé si conocéis el juego que va a salir también Vesperina, creo que se llama de Batman Group, de, de coches para no para se pues buscar algo que vais a flipar es un juego casi prácticamente en 3D de, de conducción para Amstas PC es pues una pasada. Y hay un grupo español, Bal Batman Group. Mira, Batman. Batman Group, sí, son muy famosos, la ascenso todo de Amiga. Son muy, muy famosos y están haciendo bastantes juegos, pero muy, muy buenos. También el conocimiento de las máquinas de ahora no es el de antes, entonces eso sí. pasa en todos los microordenadores. Claro. ¿sí? No solo el tiempo, pasen. también. Buenas fuentes sí. de Jaime. <risa> El MSX, por ejemplo, igual, pues eh, el conocimiento que se tiene de, la, de, de lo que es el ordenador, sus capacidades, pues las, las herramientas, bueno, es otro, otro mundo, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. Y muchas de las razones por las que hay estas comisiones tan fantásticas, ya no solo en CPC, repito, en todas las plataformas te sorprende, pues esa es, la, es realmente la causa, ¿no? De, de, de, que las producen ¿no? los últimos juegos que han presentado por los rusos para Spectrum son una, una pasada, ¿eh? Yo siempre digo una cosa: ¿qué hubiera pasado si los japoneses hubieran cogido el CPC? <risa> es, pero, verdad. es verdad. Es verdad. Sí. Y también Hombre, es... El tema del Spectrum, yo no sé quiénes eran también, pero eh, recuerdo que, que vi una, no sé si fue una intro y una, no sé si fue una primera fase, lo que estaba diciendo también de un juego de Batman en Spectrum, creo que son en español los que lo hicieron, y lo reventaron. Entonces, eso no me creo yo que sea Spectrum, vamos, uh -huh. en la vida. Pues, busca el The Life un juego que conduce casualidad hace poco, con una intro espectacular, espectacular, con música, intro, todo espectacular para Spectrum. Sí. sí, no bueno, es que, es que yo, yo estoy de acuerdo con vosotros, es que entre por un lado el, el hecho que, que se vaya descubriendo, porque claro, también pasa el tiempo, pasa el tiempo y la gente puede seguir eh, investigando en una, en una plataforma mientras la tecnología va avanzando. Y también si se van liberando software, porque hay muchas veces que también se liberan librerías, hay gente que investiga por su propia cuenta y consigue hacer librerías que equivalen a las oficiales que tienen copyright y al menos así se pueden usar libremente, claro, todo eso ayuda. Todo es, que eso ayuda. Es, otro, es otra cosa que fastidia mucho. Sí, sí, sí, sí. Eso con... Yo he conocido gente que se dedicaba... A lo mejor hacer motores para máquinas antiguas y librerías gráficas y, y de, de todo tipo para consolas, por ejemplo, antiguas uh -huh. y cuando se conseguían liberar y conseguías decir, mira, con estas librerías puedes hacer lo mismo que con que con la, el kit oficial de desarrollo de la consola, pero no tienes que dar explicaciones a nadie. Bueno, allí había un subidón a nivel bueno, de <risas> Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, además una, una orgía creativa, había una cantidad sí, de sí, gente que les pues, decía... Pues sí, sí, sí, ahí voy, ahí voy y ahora sí, que me puedo, ahora sí que puedo dedicar tiempo porque sé que nadie me va a hacer un season, un season Desist porque estoy usando la librería tal que tiene copyright. Exactamente. Pues bueno, nos está viendo el de Twitch porque a YouTube sigue, sigue caído, solamente estamos retransmitiendo por Twitch. Bueno, ¿quién quiere comentar el siguiente juego? Si quieres los comento yo, los dos seguidos. Venga, pues vamos a... Saludro, a Saludro. Bueno, pues siguiendo un poco la línea de, que comentaban de esos juegos que tuvimos, que tuvimos la, la suerte de jugar a unas plataformas y en otras no, pues el MSX sin duda, a pesar de ser un estándar tan maravilloso y, y tan, tan increíblemente fructífero para muchas compañías como por ejemplo Konami, que no se entienda la historia de Konami sin MSX... Y no se entiende la, la historia de MSX y en Konami. Pues nosotros, los usu usuarios de MSX en esos años 80, pues, eh, perdimos la oportunidad de jugar a muchísimas conversiones que pasaban ante nuestras narices, que pasaban ante nuestras eh, lecturas en micromanía en otras plataformas. Y los que éramos usuarios de, de los arcades, pues todavía más pues, vivimos esto. ¿no? Y entonces, para un poco para eh, clamar venganza por todos esos tiempos, la gente que siguió en la escena de MSX intentó pues, poner un poco una tirita a todas estas heridas de guerra de esa época. Y hoy os traigo dos muestras de dos videojuegos, que son dos conversiones de esos arcades tan maravillosos que disfrutamos durante esa época. Ellos son el Bonjack y el Ghost and Goblins. Vamos a empezar por el primero de ellos, que es eh, el Bonjack, y es una conversión que fue realizada en el año 2004 y que salió la primera vez en disco, en ese año 2004. Y fue desarrollado por, una, por unos programadores muy conocidos en la escena de MSX llamado Kralicek, que por cierto, crearon también otras conversiones de, de esos juegos que o no tuvimos o que fueron port de Spectrum pues, muy pobres, pues intentando pues, mejorarlos y hacerlos dignos. Entre ellos fueron otros juegos como Operation Wolf o Goonies, eh, Goonies Are Good Enough, etcétera, etcétera. Kralisek la verdad es que tuvo una época maravillosa en lo que es la escena del MSX, pero también tuvo un triste final. ¿Y por qué? Pues un poco decepcionados por lo que se estaban haciendo con sus videojuegos y el pirateo. La verdad es que hubo una movida muy grande en lo que es la escena del MSX, con Kralicek y todo este tema de la piratería piratería que les hizo bueno, cerrar la persiana y decir que hasta ese punto podían llegar ¿no? todo su esfuerzo, pues se veía que la gente con toda la desfachatez pues pedía eh, eh, chits en, en los foros cómo poder eh, jugarlo en tal plataforma gratuitamente y bueno, un poco yo entiendo ese, ese bueno, pues ese cansancio ¿no? Estamos ante una conversión de ese videojuego de Tekken del año 1984 y para mí, sinceramente, es una conversión casi perfecta. Tiene un colorido extraordinario que, gráficamente, para mí es un, casi un pixel perfecto. Y el sonido, aunque no lo escuchéis, aunque está desarrollado en PSG, ya sabéis la limitación en este tipo de sonido, ya que las placas arcades solían, eh, sobre todo las de mediados 80, eran todos ya FM, etcétera, eh, pues el sonido en PSG, aunque no llega a nivel de la recreativa, también es fantástico. Eh, como digo, eh, respeta el, totalmente el desarrollo del juego original, que no me voy a parar a comentar porque todos sabemos de qué va el Bonjack, os supongo. Y sin duda es la mejor conversión, aunque sea eh, posterior, que apareció para ninguna plataforma de 8 y 16 bits, tanto de antes como después. También tengo que decir que este, esta conversión, esta versión, no es, porque es la única versión que hay de Bonjack para MSX, excepto una coreana que hay por ahí, pero bueno, no es oficial. Ya, bueno, no, no es que no sea oficial, es un poco, bueno, pues una versión de, de segunda clase, pues está desarrollada para un MSX2. Ya sabemos que el MSX2 tiene técnicamente pues, eh, mejora respecto al MSX1 y facilita un poco las cosas, pero de todos modos. Podéis ver las versiones de Amiga, las versiones de Atari ST, las versiones de, de Commodore, que no está mal, pero bueno, de Amstrad, de Spectrum. Y ninguna se acerca ni de coña a, a lo que es este Bonjak, ¿no? Como veis en las imágenes, pues parece que estoy jugando a la recreativa, ¿no? Y es fantástico. Tengo que decir que después de esta versión de disco del año 2004, en el 2010, se, se sacó una edición en cartucho muy chula, que está a la venta, o por lo menos estaba hace un tiempo en una página francesa de Repros, donde te lo envían con el cartucho, todo personalizado, con su caja, etc. La verdad es que es una, una versión muy guay, que vale unos treinta y pico euros, que, que, que merece muchísimo la pena. La Hasta aquí este. Sí, sí. Qué lástima de que se sí que, que no tengo, no el uno, pero los dos, no. Lástima. Bueno, ah, bueno. Buena comparación. Es, es, es una pasada, y si la veis en, con sonido y la jugáis, sí, vale, sí. el feeling de, es, es el mismo que la recreativa. Y la segunda, la segunda aportación de la escena a esas, a esas carencias que tuvimos del MSX, que gracias a Dios nos quedó Japón, siempre lo digo, se nos eh, abrió la luz en Japón. a Los japoneses realmente para MSX fueron algo increíble, ya que eran capaces de hacer cosas fantásticas, machacando pues lo que era las rutinas de, de, de creación de, de los videojuegos, arquitecturas, trucos de programación, eh, creación de chips de sonido para mejorar todavía más el PSG. Bueno, en Japón eso fue la leche. Tenemos que entender que el estándar de MSX allí fue la, tuvo un éxito brutal, ¿no? en unos niveles que se vendieron 5 millones de, de MSX en esa época, en los 80, en lo que la informática era tan cara, ¿no? Y tan difícil de penetrar pues, en nuestros hogares. Eh, pues, como digo, la segunda aportación de la escena fue en el año 2018, y bueno, esto es para caerse de la boca al suelo viendo esta conversión del Ghost and Goblins. Es realmente brutal, ¿no? Eh, está desarrollado por Assembler, que son, bueno, es un programador y junto a otros que son de... de, de son españoles, son de aquí de nuestro punto geográfico, y eh, esta versión está desarrollada para el MSX Turbo R y necesitas eh, tener una tarjeta gráfica que es la llamada V9990. ¿Qué es la V9990? Se supone que es una versión eh, de, eh, posterior de lo que iba a ser el chip gráfico de Yamaha, está basado en un chip gráfico de Yamaha, eh, para el MSX3 Que nunca terminó a, a aparecer Que era la 9973 ¿no? no, 73 o 78 Ahora no recuerdo cuál era El, el, el número exacto Y como digo, bueno, necesitas un MSX eh, Turbo R, que tenemos que recordar Que el Turbo R es un, un ordenador de 16 bits El primero y único de MSX Y es, eh, que posee un chip eh, Llamado R800 Que es lo que le da esa, esa potencia ¿no? y a su vez era retrocompatible porque necesitaba la norma MSX retrocompatible con los Z80 que eran los chips eh, que llevaba el resto de eh, ordenadores MSX1, 2 y 2 Plus ¿no? y esta tarjeta gráfica la verdad es que es um, una pasada porque bueno, eh, tiene 512 K de RAM, bueno multitud de modos gráficos con, es capaz de poner un, muchísimos más colores en pantalla que, cualquier, eh, que los chips anteriores, bueno, una pasada ¿no? y la verdad es que el sonido también llama eh, sobremanera, porque fueron, son capaces, eh, con este Gosan Goblins como veis en pantalla, gráficamente es una pasada el programador comenta que a través de de, de, de chips para MAME fue capaz de quitar, bueno, pues lo, lo que eran los movimientos de los personajes, etcétera, etcétera bueno, fue un trabajo de chino eh, brutal, fue un trabajo, bueno, de una, una animalada, pero el, el, el, el trabajo realizado lo veis reflejado, ¿no? Ahí, que es una auténtica barbaridad. El tema sonoro también destaca sobremanera porque el, eh, el juego va a venir un cartucho, va a venir un cartucho y en ese cartucho va a venir un chip SCC, ¿no? Eh, por lo que tengo entendido, ¿no? ¿Y qué es el chip SCC? Para los que no sabéis lo que es, bueno, fue un chip eh, desarrollado por Yamaha. Junto a Konami. Konami llegó un momento en, en sus desarrollos de juegos para MSX en el que, en, en principio, los, primer, los primeros programas de 16K, después los de 32K, después pasó al Mega, al, al mega ROM, que eran 128K eh, de, de, de, de, de memoria del, del, del, del cartucho. Después tuvo, necesitaba todavía cada vez más, más y más capacidad de sus cartuchos para. Incluir mejores y mejores juegos, porque Konami no se conformaba MSX. Y una de esas ampliaciones, una de esas mejoras, fue introducir eh, este chip SCC en sus cartuchos, que no es más que una tarjeta de sonido. ¿no? Imaginaros en el 86, 87 empezaron a ser cartuchos con estos chips, lo que suponía ver un simple MSX de 8 bits, bueno, reproduciendo 8 canales de sonido. Sí. Eso era brutal, no. Los 3 PSG que traía el ordenador, más los 5 que incluía el, el, el SCC. Pues este Ghosts and Goblins trae el SCC con eso, utilizando, como digo, íntegramente esos ocho canales de sonido que da una potencia brutal, ¿no? Brutal, brutal, brutal. La verdad es que eh, el juego todavía no está a la venta, ¿por qué? Porque se finalizó lo que es la versión eh, primogenia, primigenia, que es la de Turbo R junto a tarjeta eh, gráfica y ahora está intentando, están intentando que se eh, puedan reproducir este eh, Ghosts and Goblins en un Celta 80, por lo tanto están eh, realizando las versiones, la versión de esta segunda, de esta segunda máquina, ¿no? de, con este chip. Por lo tanto, en el, en el, la idea es que en el menú del videojuego puedas elegir pues, eh, una u otra, u otra versión. ¿no? La verdad que mm, es un sueño para todos de niño, eh, nos quemamos las recreativas y San Gómez, pues ya sabemos lo que es, pues eh, poderlo ver ejecutado en un MSX, pues es algo fantástico, y que estoy deseando tener en mis manos, ¿no? y nada, hasta aquí un poco, pues, hacer un poco de justicia, hablar un poco sobre la escena del MSX que tanto trabaja y tanto quiere el sistema, y también en forma de, de libros, ahora os pide que de sacar también un, un libro en el que, eh, que me brindó la oportunidad de escribir una pequeña reseña, la verdad es que os lo agradeceré eternamente, para mí es un regalo, y etcétera, etcétera. La escena de MSX está muy viva y do, dos muestras de ello, bueno, pues son estos dos videojuegos. Hasta aquí. Vaya. Del del Bonja, tenía que decirte que era, una, era una, una curiosidad de que cada vez que, que lo veo me acuerdo y me da gusto pensar que Tekka no era solo fútbol. Bonja ¿Ah? es un super clásico. Pero ¿Sí? lo de cositas. No... Soccer, ¿verdad? Soccer. soccer. Dime. El exacto en soccer, no te acuerdas de aquel de fútbol? No Creo me que... acuerdo es que yo cada vez que si, tú comentas tecan en cualquier sitio y siempre te sacan el tecan worker y ya llega un momento ya que, que te satura. Pero que, que viendo el cosingo el Goblin menudo aburrado O sea, el audio no porque no lo oíamos, pero gráficamente una salvajada. Desde pues luego, el audio, bueno. el audio es de recreativa, tú escuchas el audio porque el SCC lo utilizó después con AMI varias recreativas. Ojito, es lo que estamos diciendo. ¿eh? Y, y el, el, el tema sonor es brutal, lo escucháis y alucináis ¿eh? Yo digo ocho canales de sonido, es que no, no los tenía ni a la amiga ¿sabes? O sea, yo, yo me ponía a mirarlo y salvo por el tema de los iconos del menú del tiempo Te diría, me has puesto ahí, ahí la recreativa directamente Claro, claro están con la versión de para el Plus también Otra versión están sacando sí. nueva Esa es una demo para poder jugarla también está la no, no maldita espinita ese del Ghost Goblin, porque el de Astra es para, para meterle en manteca, mejor dicho, pero pelísima. Sí, no, el de Astra era el, el, el Ghost Goblin. estaba también. Ghost estaba el Ghost Goblin. También estaba el Goblin también. Pero yo, sí, pero... Hey, yo tengo una... Pésimo. Pésimo. Pato, esta versión. Bueno, indicaros de que ya hemos recuperado la conexión con YouTube. Y lo, lo único que no aparece es los comentarios que van dejando la gente en el chat que tenemos ahí, pero ya los voy leyendo yo. Tenemos a Juan Javier Avila, que nos saluda y dice que espectacular esa versión del Ghost and Goblins. Ah, una cosita, aunque vosotros no escuchéis el audio de los vídeos que estamos viendo, es para que no haya retroalimentación de audio. Los que nos están viendo sí que lo escuchan, ¿de acuerdo? va ah, ah. Lo que dije antes de, de la tarjeta gráfica del, de la Yamaha, la 9990, es la que supo, le, eh, es la que supone que bebe de la 9978, que es lo que no 73, 78, simplemente es. Saludos a Iván, buenas retrofiquis, aquí os escucho jugando al Mon Crystal, mon Crystal de Famicom, que, que da los baratitos, <risa> disfrútalo, espero que lo vea jugando en japonés, no sé. Tiene, tiene tiempo. Bueno, siguiente juego. ¿Quién se anima? No sé, yo mismo, por ejemplo. Tú. Ven? Vale, pues venga, pues yo Estás motivado, ¿eh? Sí, yo. Sí, sí, sí, te he decidido, ¿eh? Estoy que me despuerto. Vale. Estoy, se me nota. Ya lo no tengo ya de estos días. Bueno, vamos a ver. Hoy os traigo una, una pequeña maravilla que, bueno, para pa mí, maravilla para mí. Se trata de un fangame que está hecho sobre mi, mi querido Castlevania 2 de la Nintendo, de la NES. Se llama Castlevania 2 Seymour Quest Rebambo. Lo crearon un grupo llamado eh, Metro Quest Metro, Metro Studios y en realidad se trata del mismo, del mismo juego de la NES, pero usando gráficos y sprites de Super Castlevania 4 de la Super, y del, de Drácula X de PC Engine. Ahora aparece totalmente un título de 16 bits. Oh. Eh, no os voy a dar la turra con, con, de nuevo con el juego. Ya de sobra es conocido por, por vosotros. Y e imagino que también por la gente que, que, nos ve, que nos ve aquí. Pero voy a tratar de explicar un poco. Lo que son las diferencias con respecto al original. Entonces, lo primero que salta a la vista es gráficamente. Estamos viendo ahí. Que... La, la, la, la diferencia gráfica. Los que somos asiduos a la saga de Castlevania, re, reconocemos todos los sprites y personajes que han ido utilizando para, para el juego. Por ejemplo, el, en los pueblos que te, tenemos, entre otros personajes con los que tenemos que hablar, a ancianos que, que nos hablan. Pues, ese anciano, por ejemplo, es el librero del Symphony of the Night, eh, los que nos venden los cristales que son necesarios para avanzar en la trama del juego, el parquero. El sacerdote que te cura es uno de los fantasmas que aparecen en la torre eh, O por ejemplo los enemigos, eh, los hombres lobos que, salen, que aparecen al salir del, del primer pueblo Es el sprite del que te enfrentas justo con el Tauro en el Coliseo eh, Curiosamente el protagonista del spray, es el de Richter Belmont Cuando el juego Simon Quest ya sabéis de, de qué trataba eh, Jugablemente eh, incluye bastantes mejoras de este juego eh, los saltos son más cómodos y precisos. El sistema de combate es más, más exacto, más preciso. Tiene un sistema de menú que es mejorado, con respecto al anterior, y es mucho más cómodo de manejar. Eh, tiene una función de salvado, y la verdad que te ayuda. Bueno, no es que fuera un juego muy largo, pero la verdad que, que te viene bien a hacer una parada. Y la inclusión de nuevos enemigos, además de los que, de los que más llamaba la atención. Había, por ejemplo... Ahora te, han puesto, te ponen jefes finales a la hora de conseguir las partes de Drácula. Que antes llegaba, tiraba la estaca, lo cogía y, y, y traía hasta... No tenías que enfrentarte con nadie. Solamente tenía dos jefes, creo que era Carmila y la muerte, que te aparecían desporádicamente por ahí en casa. Pero no tenía jefes finales. Ahora te lo han puesto eh, para conseguir las piezas de Drácula. Y, y poco más que contar. ¿eh? El juego es exactamente el mismo el desarrollo es el mismo, salvo por el tema de los jefes finales, pero es gracioso también el hecho de que a los que somos muy fans y nos gusta este juego, pero la saben en general pero este juego, va dando guiña a decir ah, pues este era, ah, pues han utilizado este ah, pues mira que no sé, es gracioso a mí, a mí me gusta, por supuesto y como nota curiosa por ejemplo sacaron una versión más tarde que se llamaba Simon's Quest eh, Rebamper TSE que son las iniciales de True Simon Edition, que, que, que cambia el spray del protagonista de Richter y te pone el de Simon Belmont. Pero por lo demás, este es el título que he traído. Sí. <risa> el, el mío, os voy a decir. Pues a mí me parece es, muy chulo, eh, tío. Está brutal. <risa> está basado en Simon Quest. Yo ya con eso, para mí ya me han, me han hecho... <risa> <que no. risa> Pero han, han, me gusta mucho el hecho de, de, de, de utilizar, de apañar, de decir, pues este personaje viene de aquí para... El, el guiño, por ejemplo, de que el cura sea... En el Semos Quest, en el Semos Quest, el Castlevania Symphony of the Night, habían en una torre, habían unos personajes que te sentaban en una silla y aparecía un fantasma, se sentaba o desaparecía y han utilizado un spray de eso para hacer el cura. Cosas así, de Saoquiño, la verdad es que me, ha, me han gustado mucho, muchísimo. Esto para ti sí que es una orgía, ¿eh, tío? No, un no, no, no puedo confesar públicamente lo que, lo que me preocupa. <risa> yo te entiendo, yo te entiendo, pero es muy chulo gráficamente. Aparte, tiene personalidad, ¿sabes? A pesar de sí, coger. Y tiene coherencia. Exacto, además Aparte de coger de aquí y de allá, tiene su propio rollo, ¿sabes? Está muy bueno. Sí, guay. tiene su coherencia, tiene su control. Ahora, decir, pues. Eh, gráficamente no desentona mucho los sprays con el fondo, salto. el movimiento está mejor desarrollado, o sea, han agitado las zonas son las mismas, pero el hecho de el salto, el control, los menús, el eh, que a lo mejor tú dices, bueno, con que lo hubieran hecho diferente y mejor, era suficiente, no, porque tú puedes hacer el, el sistema de menús más rápido o de una manera que a lo mejor te corta un poco la sensación o el desarrollo de jugar. Y aquí lo han hecho bien, no sé, me gusta mucho cómo está he hecho. Sí. ¿Para, qué? ¿Para qué plataforma ahora, perdón? No, no, no. Eh, Windows y Mac Aunque ah, yo he estado loco buscando el de Mac y no lo he encontrado va, va. A, a lo mejor por algún, algún Season Disease de Konami o de... No lo o sé sí, Por, a, a por ver, haciendo eso, que raro Es eh, muy difícil <risa> yo he estado buscando y por las catacumbas por las zonas insondables y no no he sido capaz de, de encontrar el de Mac, entonces no lo sé, yo no cesaré en mi empeño, pero sí incluso tenía su, el chico el, el grupo este tenía su canal específico iba explicando eh, lo, las diferentes versiones que he ido haciendo, lo, los añadidos que tenía y tal, y no sé, se si le veía una cosa profesional, tiene, tiene su tiempo Tiene ya bastantes años el último reporte creo que era de de hace cuatro, cuatro o cinco años el último reporte en Youtube del canal de de esta gente, pero está para, bueno, descargar, o sea, ¿está para descargar entonces por ahí? Eh, porque yo creo que porque Windows sí que lo encuentra fácil. Si, demás... no haces una copia, si no me haces una copia de seguridad, Kike, y me la mandas, no, no, sí, por supuesto, claro. Pero claro, o sea, hablando de mail y tal, teniendo este juego, yo no a elegir otro. sí. Saludo a Ricard Gasiot. Nos comenta por aquí, nos saluda. Salud, Ricard. ¿Siguiente título? Pues bueno, ya sería el mío, ¿no? Adelante, Dani. Pues bueno, nada, eh, este otro AM2R, que es el, el título de, del juego, es una versión del Metroid 2 de Game Boy, que el título que en realidad son unas siglas que significan Another Metroid 2 Remake porque hubo una época en la que hubieron confluyeron ¿no? en, en desarrollo a la vez eh, remakes del Metroid 2 y este pues se consideraba otro más aunque a la hora de la verdad es para mí el mejor y con muchísima diferencia eh, desarrollado por un por un, por un argentino, eh, Milton Guasti. Eh, estuvo 10 años en desarrollo. Wow. Estuvo, empezó creo que por ahí, por el 2006, y en el 2016 lo lanzó. Eh, eh, ocurrió más o menos lo mismo. Eh, el tío tenía pensado eh, sacar eh, versiones aún más. Más pulidas y con más contenido y tal, pero Nintendo entró con toda la caballería y le hizo un Sys and Desist. Y nada, tuvo que quitar las descargas. Aunque él comentó que eh, entendía a Nintendo, ¿no? Y, y que seguiría el desarrollo en privado, o sea, ya no lo haría público eh, ni nada, y que cuando ya lo tuviera pues acabado lo, lo lanzaría, pero. Eh, de una forma como más discreta o sea, sin hacer tanta publicidad eh, nada, eh, siguió Nintendo con el Season Antesistas hasta, hasta septiembre y ya pues el hombre decidió pues no continuar ni en privado y, y, y abandonarlo aunque bueno, el, el juego en realidad está completo o sea, tienes desde, a principi, desde principio a fin el juego remasterizado y remaqueado eh, con unos gráficos eh, con al nivel del del metroid fusion o sea una no metroid fusion no metroid 0 eh, o sea un, unos gráficos brutales porque teniendo en cuenta que el metroid 0 eh, fue lanzado para Game Boy advance si no recuerdo mal y tenía unos graficazos de, de la leche pues se nota se nota porque además eh, claro, hay que tener en cuenta que la, la resolución original de la, de la Game Boy es muy inferior y demostraba muchísimo menos, muchísimo menos escenario que, que el juego este. Y este juego, pues al tomar una resolución ya más apaisada y eh, hacer un planteamiento, porque realmente hace un replanteamiento ¿no? del juego, como sería visto desde un punto de vista más Super Nintendo, ¿no? más 16 bits mucho más una, una visión un campo de visión más amplio y una jugabilidad mejorada porque piensa en añadir nuevos nuevos movimientos y nuevas bueno nuevas nuevos eh, para el juego porque en sí lo que está haciendo es una mezcla de varios juegos de Metroid o sea por ejemplo en el juego original del Metroid 2 no podías disparar en diagonal, y, y aquí sí, pero podías disparar en diagonal a partir del Super Metroid. Así que realmente lo que hace es, no es que innove, pero sí que crea una combinación a partir de, de otros Metroids, eh, coge met un poco de lo mejor de, de otros Metroids y, y convierte lo que ya era un juego muy bueno de Game Boy en una auténtica obra maestra y la verdad es que se nota que, bueno, a ver, aunque durante estos 10 años de desarrollo el hombre tuvo momentos de descanso, no dejan de ser 10 años de desarrollo y se nota, se nota porque el juego es un juegazo y además eh, esto comentado por gente programadora ya más metida en el tema, eh, comentan que los jeves finales tienen unas inteligencias artificiales eh, rara vez vistas en juegos de, de, de la época, o sea, tanto del 2016 como cuando se lanzó el, el juego. O sea, se nota que tuvo un, un mimo muy grande por parte del programador y creó unos enemigos finales realmente muy inteligentes que te, te exigían que sacaras lo mejor de ti para poder vencerlos, ya, realmente para mí es un, es un juegazo y es una lástima que, que Nintendo en lugar de pues, lo mismo, ¿no? hacer como, bueno, como, pues, como SEGA acabó siendo con el Sonic Mania o con, o con otros juegos, pues ellos no hicieran lo mismo cuando el juego ya estaba acabado y además salió por el 30 aniversario, si no recuerdo, en aquel 2016 creo que era el 30 aniversario de Metroid, o sea, podrían haber mirado de... en lugar de hacer un simple season de 6 decir, ostras, pues mira, vamos a aprovechar y total, ya que el juego está casi acabado bueno, acabado, mejor dicho pues oye porque es que además eh, así como en como en, el, como en el Street of Rage, que no le he comentado hubo un gran revuelo con, con ambos juegos o sea, Kotaku... Eh, portales eh, nacionales como Mary Station, Vandal y tal se hicieron eco de estos juegos en su momento y los comentaron Rock, Pepper and Shotgun todos estos portales que son de, de videojuegos y son, y son profesionales y son famosos se hicieron eco de todos estos juegos en su momento y, y los comentaron muy positivamente así que si los portales muchas veces son una una, una referencia ¿no? para, para para las empresas, de decir, mira, pues, este, pues estos portales re, representan un poco lo que es el público. Pues qué menos que si ves que profesionales de, de la industria del videojuego en el, en el apartado de, de redacción y review te están están mostrando que estos juegos son muy potentes, pues en lugar de hacer un 66 piensa en, en hacer algo más con ellos. Es mi opinión, es mi opinión. O sea, entiendo que sea su IP, pero, pero no estaría de más coger un fangame y, y hacer algo bueno con él. Y bueno, hasta aquí mi, mi, <ríe> mis quejas. A mí me hace chico, más hace grande. Sí, esto depende de la... De la del Internet, de la velocidad de Internet, se va agrandando, o encogiendo la ventana de cada uno. Ah, pero bueno, bueno. Es, es ahora lo que entiendo, porque yo decía, ¿cómo es que hay veces que lo veo más grande más pequeño? Sí. Más grande, bueno, más no os no preocupéis que más ya pequeño. voy yo aquí ajustando, cada cierto tiempo voy ajustando. Pues <risa> con el Metro, y también pasó lo mismo con el Metro SR388, creo que se llamaba, ¿no? Que también era un, una actuación del juego, ¿no? De Samus. Sí, sí este no, la, este este no lo conozco. No, no lo conozco. Pues, también, también pues... El. No tengo aquí puntuado, era Metroid SR388. Ostras, pues no, no lo conozco. O sea, entonces... Es que creo, que, es para, el Metroid, es... creo que para el Metroid de Game Boy hay varios. Pero este creo que era la Super Nintendo, ¿eh? la, de la continuación, si no recuerdo mal. Eh, el de Super, no, lo único que sé del de Super es que se comenta que, que sale ahora. Preparan el remake para Switch, no sé cómo será. El Super Metroid. ¿En serio? ¿Qué, qué? ¿No estás preparando el Switch? Sí, y comentando tiempo, ¿no? Yo uh, uh, uh, no había enterado. Uh, uh, uh, y luego, luego lo miro y lo pongo, pero se comentó ya a final de año pasado mucho. El tema del Super, super Metroid Remake para subir, creo. Ah, o sea, ¿qué no, pasa? Es que yo, yo, con el, yo con el tema actualidad, tío, estoy un poco asqueado, saturado, tío, y últimamente hasta que no aparecen las cosas por último, ni me entero. Sinceramente. Por ¿Qué? eso no. me ha sorprendido en tu noticia. No, yo algunas cosas sí, pero porque hay algunas cosas que sale ahora que, bueno, que siempre va saliendo que te va beneciendo, Yo qué no sé. Ahora, por ejemplo, sacaron el el mini Nintendo Direct que hace un par de días y, y comentaron la fecha y el contenido de mi querido Xenoblade de la Wii que sale ahora de oh. Switch. Y, y yo bebo los vientos. Es una guapada, ¿eh? Una pasada. Sí. Se juego es maravilloso. O sea, por, por encima de mucho, O sea, yo lo tengo, yo lo tengo, estoy deseando. Nos comenta sí, sí. RetroBit, Vaya Pintaza. Y por aquí Iván nos, nos comenta también que, eh, que pasada de juego. Eh, no lo conocía. Parece que está impresionando, ¿no? Esta versión. <risas> sí, sí. No, no, es que este juego es una, es una auténtica pasada. Sí, sí, sí. Yo cuando sí, yo que me vicié un poco al de Game Boy y no lo no me lo acabé en su momento. Eh, cuando cuando este juego me lo descargué y lo vi. Porque además seguí, este sí que seguí más de cerca también el, el, el, el desarrollo y como ya habían pasado varios Seas and desist y historias de estas, este lo seguí muy de cerca, muy al dedillo de, en cuanto saque una versión nueva, yo me la, me la bajo porque no quiero, no quiero movidas, ¿sabes? No quiero que luego lo quiten y no pueda. Y sí, sí, este cuando salió... Tal como salió, porque además hizo una cuenta atrás. Y yo dije, pero de, vamos, de cabeza me la descargo. Y sí, sí, fue una semana. Fue una semana lo que tardó Nintendo en, en season Decis. Y la gente, oh, ¿dónde está, la, ¿dónde está el juego? Y yo, pues bueno, mira, yo lo tengo. Yo lo, yo lo tengo, si queréis otro paso. Sí, sí, sí, sí. No, es que fue una locura, fue una locura. Además, la virulencia con la que Nintendo... Atacó este juego, fue como ¿qué pasa que te ha tocado la fibra, no ibas a hacer nada con este juego y has visto a alguien que ha hecho una auténtica pasada y te molesta. O sea, no sé, no lo entiendo. Pues si cuando puedas, te me, me pasa el código <risa> digital de <te> descarga. <risa> <risa> por, este. por supuesto, por supuesto. Lo, lo compartimos contra con, a todos los seguidores, ¿no? Dejaremos el link sí, sí. ahí o algo. <risa> sí, sí, sí, ya pongo yo el link, ya pongo yo el link. <risa> Bueno, a ver, yo el juego que les traigo hoy les voy a presentar un juego de peleas, ¿vale? Y eso que a mí el tema de peleas, pues, mmm, no soy el, un fan muy, muy, muy aférrico, pero oye, cuando veo algo bueno, pues, reconozco que, que hay que alabarlo, ¿no? Y en este caso el juego que les traigo aquí hoy al canal es el Card Saga Wars, ¿vale? Eh, es un juego de peleas, como es pues, ya, en 2D que usa el motor gráfico que al parecer es muy muy antiguo yo no hasta que no lo vi yo sinceramente como dije yo tema software y demás pues no soy muy ducho eh, es un motor mm, gráfico que se usa especialmente para juegos de lucha en dos dimensiones y es gratuito pues al parecer mm, dos desarrolladores crearon este juego y es la... con perdón, bueno, no sé si puedo decirlo, la... puta <risa> pollo. Ya lo... Le me el pitido Ya sabes... Le metió el pitido porque tenía que... Tenía que soltarlo... No, tío, que mire esto... Es que... <risa> a, a, a te ponen el 18 por algún lado... Ya está ganando el explicit de Apple, ya no puede hacer nada... Porque tío, es, es, es juego que por lo que me estoy informando, ¿no? Se desarrolló por allí por el, por el año 2005... Y bueno, el desarrollo del juego se, se, se... abrió, ¿no? Eh, no sé por qué motivo lo, lo pararían, pero por cosas del destino, eh, los propios desarrolladores pues abrieron el, el juego, lo, lo pusieron gratuitamente para, para descarga, y lo publicaron en el año 2011. El juego lo, lo presentaron con cuatro personajes, y en 2018 ya fue... Eh, el prototipo ya real con una barbaridad de personajes no sé si lo estarán viendo gráficamente es un espectáculo y, y el tema de, de este videojuego es que eh, al parecer, por lo que me estoy informando el Mugen te trae, por así decirlo eh, ya los sprites como predefinidos ¿no? yo tema software si ustedes ven que, que digo algo que está mal por favor corríjame porque como dije no soy un experto, pero los, estos creadores cogieron eh, los express prácticamente de cero y eh, crearon movimientos y, y, bueno, es una locura. Cada personaje tiene sus propios movimientos y los ataques especiales están acordes con el propio personaje, ¿sabes? Con su ambientación eh, dentro de la escena de, lo, de los videojuegos. Es algo brutal y, y, como está, y, vamos, no sé si están viendo, pero está, hay personajes, está Cloud de Final Fantasy, está Samu de de Metroid, está eh, del juego de Chrono Trigger, está, qué sé, de Valkyria, eh, es algo, pero de loco, está Mega Man, y, y resulta que eso, eh, y después el tema de la carta, porque el juego dice que, por lo que el título habla de cartas, mmm, aparte de los ataques personales de cada uno y los ataques normales, podemos elegir pues, una serie de cartas que son personajes, mmm, si ya los propios personajes del juego son un montón, pues con esas cartas añaden un plantel de personajes secundarios, eh, cuatriplicando eh, el número de, de, de personajes diferentes en, en todo el videojuego, porque es que tú puedes, por ejemplo, manejar a Link como personaje principal, pero después añadirte cartas de personajes de Edward Jean, con el personaje de Soul River, por ejemplo, y te, te apoyan en, en tus ataques, ¿sabes? Es que es algo de loco, de loco. Y, y bueno, es lo que, que es mi pequeño aporte en el día de hoy. Perfecto. Y bueno, espero que, que les haya molado. La verdad es que el plantel de personajes son, a ver, por lo que leí la última vez, pues son casi 20 personajes principales. Y mira estoy viendo aquí personajes, está Chun-Li, está Donkey Kong, está... Quieren, quieren añadir a Sonic también, <coughs> está la Valkyria de sí. de Jin, no sé si conocen el personaje de la, la Valkyria, sí. eh, es que te digo, eh, salen un montón de cartas después, eh, con las cartas te pueden salir, yo qué sé, los personajes de, del Parodius, eh, es que todo lo que te puedes imaginar está en este juego, eh, vamos... Tiene un ahora, mimo si está, brutal. Sale también, por ejemplo, de la chica esta de los de lo fantasmas del Kiki Kaikai. Kai, he visto, sí. he visto que salen combos combo de Xenosaga. O sea, aquí sí, métete sí, sí. todo. Mira, volvía a aparecer con los globos te loco. Y, y, y, por y después los escenarios son preciosos. Son es fondo animados. Es, es animado, eh. muy, muy, muy, yo, muy O sea, ahora mismo estoy yo viendo el, el escenario de Chubli súper deforme. Hace, sí, un ha salido, <risa> hace un momento ha salido el puente de Chrono de Trigger. Sí, o sea, sí, sí. una cosas que to, estos son guiños, guiños, guiños, guiño plick guiño, guiño, guiño, constante. Constante. Sí, sí, sí. y constantes. Constantes. Y con las cartas, eh, tri, como dije, triplica o cuatroplica el, el tema de guiño, como bien dices, durante la partida. Es que es una locura. Y eso que yo... Ya. Como dije. Ya, y dice que sale, ha aparecido también por ahí dice que aparece Edward Jim, ya ya, sí, ya, sí, ya, sí. ya, ya ya me lo has vendido. <risa> sí, sí, sí. Yo soy muy fan de la lombriz. Pues, no sé si me pasa. No sale como personaje principal, pero sí como Apoy carta añadida. Como apoyo. Mm, como apoyo. Y, y, y, encima con su toque humorístico, ¿sabes? Cada, cada carta, o, o, sea, cada personaje añadido tiene su toque personal, ¿sabes? No es algo básico para todos, Que coño. Cada uno tiene su, su toque. Y cada personaje jugable su ataque específico. Sí, sí, sí. Correcto, sí, tú puedes ver, yo qué sé, el del Halo, tío, que se ve su ataque especial con el Jeep, el, el que usa. Dicho el chas del Halo? ¿El del Halo? O ¿Sale Halo también? <risa> es el jefe maestro, joder, eh, ¿qué pasa? Eh, sí, sí, sale con el Jeep encima del Jeep, con la, con con la gangue ahí disparando y haciendo el combo y dices tú, Dios, qué sí, crema. Que... Me, falta, me falta que aparezca. El boxeador ese del juego de Atari de boxeo, ese que aparecía así. Sí, no, ese pues mira, ese, no lo he visto, no, por lo menos en personajes no, pero en cartas de todo saber, son tantas las cartas que hay oh, que... Oh, es una locura, una locura. <coughs> Qué guapo, muy guapo. Es brutal, es brutal. Bueno, es que, es que el Mugen, es un... mujer o Mugen, como se, como se pronuncie, es, es, es un motor que, con el que he visto muchas locuras. Muchas sí, sí, sí. locuras. <risa> Muchas, muchas. De hecho, antes de que saliera el Dragon Ball Fighter o Fighter Z o como se llame, eh, sacaron un juego que era de, de Dragon Ball y era en 2D con el, con el mujer y, y era una auténtica pasada. De hecho, me gusta 10.000 veces más que el Dragon Ball Fighter. O sea, ya te digo, una auténtica pasada. Es una auténtica pasada este motor. Y este juego es, una, es la caña, la caña. Sí, tío, sí, y eso, como dije yo, de peleas, muy, pero que muy poco, pero es que es una... Después hay un Tauro por ahí gigantesco, que la verdad es que no sé de qué juego es, si alguno... Es... No lo he visto, pero si dice Tauro gigantesco, igual puede que sea un, el, el jefe de Ramma del juego de la Super, o vete, no sabes puede ser cualquier cosa. Es que... Y ya puede incluir cualquier cosa. Cualquiera, ¿Cuál? es que te lo digo, ves cosas que dices tú, y de qué juego es este, tío, sabes que... Es, es una locura. Tú fíjate, yo sí, cuando sí, habláis sí. de mujer, cuando habláis de mujer siempre me viene a la mente juegos gráficamente y, y, y, y de juego, tipo Guilty Gear y cosas de estas. Uh -huh. Me viene a la mente eso. No, me, no pensaba yo que, que, que hacían cosas tan tan tan súper bien hechas y tan graciosas como esta. Sí, sí, sí. Hay de todo, hay de todo. Yo, yo vamos, también hay incluso que de esto de estos me sorprendió. Hay juegos de lucha, pero eróticos, o sea, yo he llegado. Sí, sí, sí, y además con personajes, con personajes conocidos. ¿Cómo ¿no? ha dicho mujer? ¿Cómo sí. no, Yo también, yo en privado, en privado, algún link. ¿no? Sí, no, mándaselo, mándaselo a la cuenta de mi mujer por si no me llega, que tiene mejor conexión que yo. Vale, vale. Mira, la gente que no estaba viendo desde Twitch ha desaparecido de repente. Anda. He hablado de juegos eróticos sí. y, han matado, pero... y se... Sí, estará preparando el golpe de remo, mi mujer. Perm Permitime <risa> Perm leer los comentarios de YouTube, ya que nos ha petado el chat. Eh, Venga, a, ver. a ver, tienes a, a Mabus. ¿Tienes a Juan Pablo in the line? Que te, que te comenta? Ah. ¡Mabus Bueno! En su Retrocueva. No sé si es un. <risa> Muchas gracias, Juan Pablo. Este es el que nos está pegando una curva impresionante en los juegos de Astron semanales. Es un máquina el tío, ¿eh? Si sí, entonces tiene su propio canal, tiene dos partidas jugando a los juegos semanales de Amstrad y hace unas puntuaciones bestiales. Este es un máquina. Un abrazo desde aquí. Pues nada, buscaré luego su canal y lo pondré también en la descripción el link, por pues, ah, si os queréis pasar. Eh, Ricard nos comenta: son personajes épicos de las grandes sagas. Con Mega Man, Correct. ya me ha ganado. A mí también. A mí también, <ríe> a Ricard. Mega Man. Ese Ricard. Iván nos dice: con ese juego se han sacado las chorras. Ahí sí, <ríe> sí. Es una pasada, tío. Es una puñetera pasada. Bueno, Irra, ¿tenemos zanjado este juego? Sí, por mi parte, vale. eh, sí. Entonces, nos queda un último, ¿verdad, Mabus? El último, falto, soy yo. Vas a cerrar. Voy a, ¿eh? voy, a eh... a tira... voy a seguir tirando de nostalgia y voy a hablar de un remaster que acaba de salir hace poco. solo de... un fan-made de la 3B. El creador se llama, creo que se lo digo bien, LucasTCBJogos. Eh, tiene un... Dice que lo va a cambiar. Dice <ríe> que lo va a cambiar, <ríe> Y tampoco se ha comido mucho la cabeza en el título de Alter Pies Remaster 2020. <risa> tampoco se ha comido mucho la, la cabeza. <risa> lo que sí se ha comido la cabeza es que el juego eh, ha mejorado bastante lo que son los gráficos. Han metido nuevos enemigos, tres niveles de dificultad, según va pasando uno o tres, se va desbloqueando lo siguiente. Y lo mejor es que han añadido una barra más de. Hacia, si me hay arriba, voy a una barrita más que se ve, que al golpear el enemigo se va llenando y podemos hacer magia al tipo, más tipo Golden X hacen la, tirar las botellas como si las y hace una magia impresionante también tiene añadido un modo batalla para combatir contra todos el enemigo sí, para ver que, hasta que el enemigo llega para ir metiendo el récord y aunque, entonces, lo que es el está diciendo que todavía no, no lo ha terminado quiere añadir algunas cosillas más y se ha un poquito más eh, el juego este sí lo, eh, lo podéis descargar de ah, su bueno. página poniendo al 2020 o FanMate, aparece directamente. y Está tanto como para Windows, Macintosh, Linux, incluso está para Android. Y si no queréis descargarlo de la misma página, pulsáis opción online y lo podéis jugar directamente con desde, la, desde la misma, el mismo navegador. Y aparte tiene 8 más juegos, este chaval tiene más juegos en su página. que Tiene uno de Naruto, otro de Mortal Kombat. No. Y un Final Fight que tenemos como el protagonista es Don Ramón del Show del 8. Por <risa> <risa> si sí. sí, fue hecho un Está súper gracioso. Va pegando pegar sí, sí. los lo que pegaba él. Y está muy bien, muy, muy épico. Y poco más habla de, de este juego. Que estáis viendo, las la transformaciones han cambiado un poco. Y el tema de la... Sí, la. sí, sí, una caña. Ha metido monstruos sí. nuevos también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ha metido nuevos monstruos, enemigo, y... y no sé si se ha visto nada y el vídeo este creo que lo he visto también, y hace como una onda vital al final. Sí, es que, sí, esa onda vital es ese tipo de fútbol. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es que he dicho otras porque he visto que la animación de la transformación la habían cambiado y bueno, yo no la he recordado así. Sí, sí, la sí, han, han cambiado. El chat se ha currado. Eso es para ordenador. Para, está para Macintosh, para este para Android también está. Windows, Macintosh y Android. Y Linux. Yo viéndolo me, me ha recordado más a la, a la versión de Arcade. O sea, pero con monstruos sí. diferentes, lo que pasa es que todos petan igual. O sea, me refiero... Sí. El tío se ha currado la nuevos monstruos, pero en la versión de Arcade yo recuerdo que cada monstruo petaba de una forma diferente. Sí. Y, y era... O sea, me, la versión de Arcademy me, me, me ha parecido más, más, más rica gráficamente. Lo que pasa es que, bueno, igualmente la matada que se ha pegado aquí con, con, para recrear el arte del peso original, pues ya ves. Yo quería puntualizar una cosa después de. Quería esperar al final para, para decirlo, con el permiso de, de Ape, por supuesto. Adelante, adelante, Carlos. Que cuando comentaste el tema de, de, de hablar de juegos de fan made, ¿no? Para, para este programa. Eh, esperaba que alguno habláramos de algún juego con una eh, IP nueva y si te das cuenta todos y cada uno de nosotros hemos hablado de juegos ya creados de otras IP. sabes eh, el dato curioso que, que me apetecía Incluso, es que no sé si la palabra ya fan made ya te incluye fan de hacer algo de algo creado claro exactamente eh, es lo que quería también eh, con la respuesta tuya, puntualizarlo. Si FanMate incluye hacer algo de algo ya creado, o podemos incluir también IPs nuevas. Pues Como sí. Bueno, sí mientras sea una IP, o sea, o sea, a ver, me refiero, te tienes que basar en algo. Lo que pasa es que no tienes por qué partir de un juego que ya exista. O sea, eh, por ejemplo, el Street of Rage Remake está bueno. basado en la saga, pero no está basado en ningún juego. Vale, entonces es... no me he expresado bien yo. Eh, digamos, eh, entonces eh, lo, lo que es el sprite, el, la idea original, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, que sí. No, yo, yo, pregunto, es... si no, si no te, si no te está basado en algo, ¿en qué lo diferencias de un indie? Okay. Aunque sea tipo, a nivel particular. O sea, en, en que, por ejemplo, el mujer, eh, o sea, uh -huh. el, el juego que, que está basado en mujer, en realidad okay. no está basado en ningún juego. Ese, vale. ese, ese, ese, el juego que ha presentado él no está basado en ningún juego, es un juego de lucha en el que han cogido personajes de varios juegos que tampoco a lo mejor eran de lucha, como Cloud, Cloud es, un, es de un juego de rol y la Valkyria es también de un juego de rol y entonces han cogido y han decidido, usando personajes de otras IPs, hacer un juego de lucha que no existe, o sea, que no existía antes Claro, y más allá entonces hablaremos ya de un juego indie Exacto. claro porque si, si, si, por ejemplo, el, el juego que iba a comentar Víctor, ¿no? el To The Moon, uh -huh. eso, eso, es un, eso es un juego indie, es un, es un bueno, juego vale. que, que no se basa en nada, es un juego que se basa, se basa en su propia idea y es una idea original y es una IP original. eso no es, no es un juego fanmate, eso es un juego, juego indie, que, es, un es un juego, que, juego de claro. alguien que ha cogido y que ha dicho... Que Quiero que si hacer un juego idea, lo idea, y lo voy a hacer. ¿Se alimenta por ahí algo? Eso no es un juego fan-made. Es <ríe> no es un juego fan-made. ¿Quién pero... le complot? No lo sé. Yo opino igual. Yo opino que debe estar basado en algo anterior que te guste y tú quieras hacer como un homenaje o algo. O llevarlo más allá de lo que llegó. Permíteme es que, en aquella época cuando jugábamos un juego y pensando en secuelas o algo, imaginábamos nosotros nuestras propias versiones y todo. Ey. Y podía hacerla. Es que lo... Sí, sí. Bueno. Permíteme leer los, los comentarios. Retroví... dice Indica de que no, no se han ido, que siguen ahí. <risa> en Twitch, ¿no? Está hablando de Twitch. Sí. Y uh, nos saluda por aquí Jordi. Jordi, Clarés. Buenas a todos. Y Gracias. bueno, Jordi, ha llegado casi prácticamente al final, pero no te preocupes, que ahora cuando finalice lo puedas <ríe> ver el contenido al completo. En YouTube, como hemos tenido un problema al principio, lo que haré será borrar este vídeo y subirlo el completo, ¿vale? Que lo estamos grabando, uh -huh. grabando aparte. Eh, chicos, no sé si tenéis algo más que comentar. Yo tengo una pregunta o una duda. Adelante. Si creéis que la mayoría de estos juegos son para la gente darse a conocer, por si calabreva y lo contrata o por <risa> simple hecho de hacerlo. Yo creo que lo hace por un punto personal. Sí, es lo que comenté yo con el estilo Rey al principio a, a Dani, no con, que realmente tienes que hacerlo, igual que quien sube vídeos en esta plataforma, como es mi caso y, y algunos de nosotros, tenemos que tener claro que esto es un mero hobby, conocer gente, compartir el hobby y punto, o sea... Yo no me veo viviendo de esto, entonces yo pienso que el que hace el juego o lo hace por amor al arte con esa idea principal y si le suena la flauta, pues de puta madre, y si no, pues tiene que dejarlo así. Yo, ¿sí? yo creo que lo hacen, eh, por ejemplo, yo me hago el ejemplo del que he elegido yo, ¿no? O sea, es, es muy, muy, muy muy concreto, pero es un título que nos gusta a tres locos del mundo que tenemos que estar recluidos en un centro y morirnos solo nosotros. Pero, pero yo creo que, que, que, que es más bien eso, es me gusta mucho este título, quiero llevarlo más allá o quiero cambiar yo, o quiero hacer algo con esto que me gusta específicamente No, Yo, sé. yo creo, yo, yo creo que, es, que es una mezcla de las dos cosas, o sea, es una mezcla de decir, esto realmente lo quiero compartir con el mundo O sea, y lo hago por mí porque para eso me meto en este fregado pero también para hacerlo como mínimo como, como bobina, que se llama que es como currículo decir, también puedo coger y en una empresa presentar esto. O sea, decir, mira, soy capaz de hacer esto, ¿sabes? Luego ya está, o sea, ya no, es, o sea, ya no tiene por qué ser que, que quieras entrar a trabajar en, en, la, en la empresa que, que de la que es ese juego, sino que eh. puedes a lo mejor hacerlo simplemente para trabajar de eso, o sea, trabajar de programador o trabajar de diseñador o trabajar de Spriter o de lo que sea que en lo que hayas participado en ese juego y decir, mira, yo participé en este proyecto y lo y... Y ahí lo tienes para descargar y verlo Refe Referente a, ver, a esto que está es comentando que... Dani no sé si te has reído, Quique, por lo del cargo Quest No, me he reído porque ha comentado eso de, de, de llevarlo como currículum y presentarlo, por ejemplo, a la... A la a ahora la misma empresa de lo que has desarrollado, así en plan Forfarley, ¿me entiendes? En ¿Qué? plan, pa' chulo yo, mira lo que hago yo con lo que tú no eres capaz de hacer con lo tuyo. <risa> Exacto. Ahí, a la mesa, pa. Ahí, ahí coge una cosa vuestra, da, ahí coge, mira, coge Castlevania lo he hecho mejor que vosotros, y, y sin permiso vuestro, por supuesto, es gracioso. Sí, sí, sí. No, no, y, y además que más de una vez, en, porque no es el primer juego que veo. O sea, hay juegos que... O sea, de hecho yo he escogido estos dos, pero eh, en el tintero a, a Ape ya le dije, mira, te tengo todos estos que dan para otro podcast. Eh, hay, por ejemplo, que te diré, el, el Mario, eh, pero que en lugar de ser una O es un cero. Y, y, y es un Mario que se juega con portales como el Portal. No sé si habéis jugado el Portal. Sí. Sí. Pues es el Mario, pero con portales. ¿Vale? Entonces eh, yo ese juego cuando me lo, cuando lo vi yo fue en plan, pero ¿quién ha sido el drogado que ha hecho esto? Sí. <risa> Está aburrido la casa. Pero, pero oye, funciona genial, se pueden jugar a cuatro, es unas risas continuas. Eh, eh, y, y eso, o sea, tanto si te fueras a Nintendo como si te fueras a, a Valve uh, o, o a donde sea y dices, mira, se me ha ocurrido esta idea de loco y, y mira cómo la he implementado y mira lo que el juego que he hecho yo te digo que cualquier empresa que sea de videojuegos, que sea mínimamente normal te pilla, te pilla directo, <risa> te pilla directo normal. o sea y, sí Sí, por eso digo, normal, porque... <risa> Habrían los que te, te denuncian, ¿ya? Season and Desist. Pero si no lo subí, es igual, Season and Desist. ¿sabes? ¿Qué pasa, qué pasa? Invertir <ríe> a la patata Kaimti para acabar. Uh -huh. <ríe> si ¿Sí, pudierais, ¿qué jugaríais ustedes? Si fuerais creadores de FabMate, ¿qué juego que, que leíais? ¿O qué gustaría hacer? Bueno, Sonic 4. Sonic 4. <ríe> <ríe> Porque la mierda que salió oficial no es. <ríe> No existe, ni existirá jamás. Pues yo crearía un juego como el que crea, el que salió hace poco que no está del todo en, el, en la red, es el 1980 s el 190 y ah, sí. Sí. Sí, sí, el 1986. Sí, guapo. Sí. Es, es, porque lo abarca todo. Y es un pixelar precioso. ¿Sabes? Sería el estilo juego que quizá. Me, me pondría yo porque es que abarca pues lo, realmente los géneros que, que todos disfrutamos y que seguimos disfrutando. Esta por ser la segunda parte, tiene que ser la continuación. En, en teoría es episódico creo que eran sí, cuatro es episodio. episodios. Sí, sí, sí, muy guapo. Yo no sé, yo... A ver, yo haría que he presentado, el tema del, del Simon Quest. Y otra cosa es que no lo sé, o sea, yo creo que está más o menos hecho lo que yo quisiera hacer. Yo... A lo mejor haría actual, con los gráficos actuales. Es que también, claro, estaba el, el, el ¿Cómo se llama? El Zelda que sacaron en Switch, que también es un sueño húmedo. Eh, un Battle of Olimput. No? Actual, 3D, Mundo Abierto. ¿Qué juego es ese? El Battle of For Infus, un RPG de la NES. APE tendrá uno por ahí. Sí, sí. venga, venga. Bueno. Este Venga, Venga, venga, Este no lo no conoce. Yo haría ah, un ah, Battlefront. Ba un mundo abierto, RPG. ¡Ahhh! Ah. <ríe> de ambientación de la Grecia antigua, super chulo. O sea, Qué es pintar, que puedes hacer un ¿no? ¡Qué pintado! ¡Qué bonito! siempre es. Bueno, yo creo que yo haría un.. Eh, el Zelda y el Líquido de Paz, pero con los gráficos actuales. Un replieto de paz en 3D con gráficos actuales, molaría. Pero bueno, no, había, a, a, había un tío no. que lo estaba haciendo. ¿Sí? Sí, pero que bueno, era. Era más bien. Una la prueba de concepto real, que se llama. Un real 4, no, pero era un Real G, ¿no? Era lo, lo que tú dices. Sí, pero ¿no? ese lo he visto lo Ocarina. Va, no, no. soy. Yo te digo tú hablas del de Zelda el, el de Super Nintendo el, el, el Into de Pass. exactamente sí sí sí sí es ese es. no, pues eso no lo he visto si sí, si sí, tú pones en, en, en YouTube, eh, The YouTube of Zelda Link to the Past HD Switch ah correcto que, que, que, lo hablamos en el, de el podcast anterior sí, sí, que estuvimos troleando eh, aquí que con eso <risa> sí. sí que está sí, sí. sí. y está lo que pasa es que es un proyecto indie es un proyecto que no que, que bueno de momento está ahí que el tío está haciendo simplemente una prueba de concepto para decir mira se puede hacer bueno. esos eso son todos sueños húmedos o sea el, eh, por ejemplo el de Unreal de ocarina lleva no sé un chorrón de año. ahí los vídeos eso y eso es más y eso es uf, sueño húmedo sí sí Sí, hay, hay, unos cuantos. También hay uno que es también con el Unreal 4 del Super Mario 64. Bueno. Y de, de ese tengo hasta la demo, o sea, puedo jugar. O sea, os, os la podría pasar también. Pero es, es que, es que, a ver, yo no yo, esas cosas las podíamos hacer ahora con la Play con el Dreams. Sí, es visto? verdad están haciendo he mucho. Un video, he visto hoy un vídeo, de, de hecho un juego, o sea, una escena con Dreams y son locuras. Comenta un poquito ya los últimos comentarios que nos están dejando por aquí. Eh, se lo damos al Viciado Feliz, que está por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, Ricardo comenta algo sobre mi juego de Famicom, pero esto ya lo haremos otro vídeo porque me están pidiendo que haga ya los vídeos de los juegos de Famicom. Pero todo su tiempo que me acabo de trasladar y todavía me estoy posicionando. Eh, el Feliz dice: ¿Qué tal, grandes? ¿Cómo llevas la cuarentena? Pues aquí estamos reuniéndonos <risas> y hablando de lo que nos gusta, ¿no? José Teruel, saludos José Hola chicos, me uno a escuchar la conversación estamos terminando ya pero tienes el, el vídeo al finalizar el podcast y Iván nos dice me gustaría un y Harry en 3D en el martillo buenísimo ese juego, es buenísimo Sí. sí. Bueno, sí a mí es que es sí. super fan sí. Vamos ah, ver. Se la puse ah. en el chat, es muy épico ese juego, ¿eh? Sí, muy épicos. sí, sí, es una pasada. De hecho, hace poco es su cumpleaños y estaba buscando la versión de NES, que está carísima, y le regalé la versión de la Libispre, pero me cumplía <risa> perfectamente le dice. "Halo." <risa> y <risa> súper contento con quedate, él. Quedaste como un rey. ¿Qué? ¿Qué? yo digo, se me ha igual a POP, <risa> <risa> espero que no cruces esto, o, o búscate la versión de Famicom, que estaba un poco más económica. El 1 está bastante económico, el 2 ya un poquito más caro, pero está. Yo te digo, yo la necesito, desistí, quise meterme en ella, pero a coleccionar y que va. Creo que dentro de un tiempo me meteré con Famicom porque ¿qué va. La ley está imposible ya ti. Eh, pues date prisa porque Famicom cada mes está subiendo de precio, a salvo a lo mejor 10 títulos, todos los demás están asequibles, pero... ¿qué está pues subiendo? nada, pues me sigo con PC entonces. <risa> <risa> Sin un cartuchito de estos <risa> multijuegos y a disfrutarlos. Yo, por sí. el, el Vicio Feliz nos, comenta, nos pregunta ¿Qué juegos recomendáis para, con la excusa de la cuarentena, iniciar a la, a la parienta a los videojuegos <ríe> esta es la pregunta de un millón yo creo. ¿le gustan <ríe> los gusta juegos de terror? esa es una pregunta porque hay un jueguito en PC 2 que, que molaría que ¿eh? ¿tú quieres que se <ríe> No. o sea ¿qué, ¿qué me recomiendas para iniciarme en los videojuegos? pues no sé, pues métele miedo a tu mujer <risa> no, no, no, no, no. Así se arrima, así se arrima, así se acerca. Ahí está jugando con la persona pegada. Ahí está. Apuntada. Bueno, pues, la se pues, juegue al Este a Super Smash Bros. de la, de la suite con el tema de la niña también jugar y eso. Y que lo ponga que aquí, si le algo. Yo, el de ps 2 que decía es el Obscure. Obscure ah, va, es una, sal, está guapo. Sal. Sí, sal. Que no se complique, Animal Crossing. <risa> pues, sí. pero, o, bueno, pero, el, el que yo tengo ahora para jugar, el Asterix Obelis, el XXL3S de. XXL. El 3 sí es otro juguillo que para pago. Pago jugar el Switch está bien con la pariente. Sí, claro. Sí, yo bueno, lo, decía porque, lo decía porque yo en la, en la Switch tengo una isla muy bonita. <risa> <risa> el sí. No, digo que yo recomiendo uno que me lo han recomendado varios. Por pues si te quieres quitar de encima la parienta, el Overcooked. Ah, el el Overcooked no. over 2. Sí, no, no. eh, eh, no, ese me confundo con el Cooking Mama No, no, no. El, el Overcooked over es. En China lo llaman el divorciador oficial. ¿Sabes? O sea, es un juego que te pones a jugar con, con tu parienta y si superas una partida. O sea, con esa persona vas a estar el reto de tu vida, pase lo que pase. <risa> o, sea, <risa> o sea, si superáis una partida de Overcooked 2, lo superáis todo. Ya, sinceramente, para animarse a que juegue y, y tener que ayudarle a estar con ella, que es lo mejor para iniciarte en algo, yo creo que cosas tipo eh, Mario Kart y todo eso es lo mejor, porque acompaña, <risa> hace judía. <risa> Mario Kart. Lo pasas bien, sí. sí. El el Mario Kart. Party. El Mario Kart Sí. Yo, yo tengo una anécdota con mi mujer que le puse el Super Mario de la, de la Wii. Eh, llegó al primer enemigo, eh, okay. me asomo, la veo jugando, la, la mata dos o tres veces, me voy, me vuelvo, la sigue matando el mismo enemigo, me voy, <risa> la veo otra vez, la sigue matando el enemigo. Ya, Julian eh, en así ya, que tiene que saltar encima. No, no, no, no puedo. Nada, me, me hice una siesta, me levanté y seguía todavía el primer enemigo. Pues Así sí. Bueno, pues, pues ole sí, por ya ella. Ya te dije que ella es consistente con la idea. Sí, sí, sí, pues sí, sí, por... sí cabeza de ¿no? Pues ole por ella. Voy a seguir leyendo. Ahora se está animando la gente a, <risa> a escribir. Ahora que nos claro, escuchamos. ahora que empezamos a decir de parienta, de salseo, de jorobar <risa> De ahora, esto le gusta a la gente. Ya sabes el próximo tema cuál es. Y Iván, Iván comenta, como respondiendo al vicio feliz, que el Bomberman 2 a dobles está muy chulo. Eh, Ricard dice: super Yo ayer jugué a uno de naves en Famicom a dobles con la mujer y lo pasamos un rato divertido. A dobles el de naves, no sé si es el Salamander, ¿no? O... El, el, el, el, el Life Forces eh, el Light ¿no sí, el Light o, o Twin B, creo que también era a dobles. El Twin B también era a dobles. El Twin Wii también para el, doble, doble, para no, para pero, no. el parodio Iván dice: Yo le. Yo le digo a mi chica que si juega a mi, a mi pollan y se parte de risa. Bueno, para que no nos sepan en un juego arcade, que no, no se está recibiendo un videojuego, ¿eh? Es de verdad, o sea, no es una vacilada. No, no. Y Ricard dice el Exer Exer. ¡Wow! Ese sí que es antiguo. Pero a mí ese juego lo que me pasa es que no soporto la banda sonora. Tengo que jugar sin audio. Un juego de NES, un juego de NES. Ah, tal que pal? no puede jugarlo? La, la banda sonora es, es muy chirriosa y se me, me es, se me es estridente, la muy estridente, sí, sí, estridente sí es la palabra <risa> Hola. Teníamos preparado un extra un bonus con Víctor sobre un videojuego, entonces vamos a aprovechar y vamos a hablar sobre él sí de que es un extra, me... no, no, no vamos a hablar de un fan made. No, bueno no, no, puro y duro Coméntanos. Sí, pues no, no es un fan-made en el sentido de que no... No se basa en ninguna franquicia ni nada. Simple, o sea, el historia es original, pero sí que un poco es para fans de la época de Super Nintendo y todo así. Es un juego... La materia me queda pequeño porque está muy currado y, y realmente acabó saliendo en edición física. Es más, ahora saldrá... Una edición en, en Switch, que no ha salido tal. Está ya, está ya. Obviamente salió en, en PC, y el juego esto, por eso decía que es un poco para de fan de Super Nintendo, porque está hecho en un RPG Maker. Es un motor de juego. Sí, es un motor, sí, de, motor juego. de juego, pasa o un montón de complementos, y especial para RPGs. Todavía sí, esto no es un RPG. Eh, en verdad, es un juego que se parece más a un point and click, un, una especie de Monkey Island, una aventura gráfica. Aunque hay más, pero tanto, es el ratón, pero está es mucho más pensado a la, para explicar una historia. No es un juego propiamente dicho, eh, así clásico. Eh, de hecho, no hay que Lo único que hay es pues, unos poquísimos puzzles, que además son muy muy, muy fáciles. Para, como, que tenga un poco de juego por sí, pero en verdad eh, eh, eh, es. es Algunos podrían decir que es un poco pasillero porque se centra mucho en, en, en explicar la historia. La historia está muy bien muy Tiene eh, la fama de ser extraordinariamente dramática y si triste, eh, el planteamiento básicamente es que es un señor que se está muriendo, así de claro y, y, y van, es y ejercicio. entonces los protagonistas son dos técnicos de una empresa que van a su casa y entonces antes de, la, la, la, la empresa es que cogen el recuerdo y, pe, pe, y perdona Víctor que se te escucha pero, muy entrecortado pues me cae más al mejor hacer. No, pero es un problema de conexión o algo ¿eh? <tose> regular. Sí, se regular. si se cortado, ¿se corta? ¿Ahora, Misur? Sí, parece que sí. sí. Vale. Pues eso. Eh... También tuvo mucho éxito. Eh... Sacaron la Batronite, por supuesto, un montón de premios. Eh... ¿Sí? La sacaron aparte. Eh... Y, a... y además, el juego tuvo bastante éxito. Ha sac sac sac sacado una segunda parte. Eh, el problema es que puede que la, la primera y que está físico y tal eh, la segunda, aunque está físico eh, tiene DRM que es que estar en Steam para poder jugar aunque sea física pero bueno eh, la, la segunda parte no la he jugado no pero la primera pues, está, está muy bien en, en principio no está en castellano pero te puedes encontrar o sea, no, no aplicar los parches y la verdad es que es un, es un bastante... Es... os diría que es un juego extraño para lo que es un concepto normal de juego, pero que vale mucho la pena jugarlo por, por lo buena que es la historia. Es, es... A mí la situación que me quedó es porque he visto la peli de Hollywood, o... <risa> pero, pero sí, sí, la, la historia estaba muy curada Uh -huh. y, y vale la pena. Pues, te deja bastante bueno vuelta boca vale, vale. Os lo recomiendo bastante. ¿A uno os lo he pasado? O qué? ¿No? Sí, sí, sí si os lo he algunos si lo conocíais, lo, conocí, lo habéis pasado. Sí, sí. sí, sí, sí yo, no lo conocía. yo, yo sí. Yo te iba a decirte que cuando has comentado antes que el juego era extremadamente dramático, creo que ha sido muy suave. Tú diciendo. <risa> o sea, el juego, o sea, es, sinceramente, es, juego de, no, es. Sinceramente, el juego te hace llorar. O sea, sí. yo no. Bueno, sea, a mí no, a pero sí, sí. Claro, sí. El, juego que te hace, el juego te hace llorar. Es un poco. Es, ¿Cómo diría yo? Sí que puede ser. No sé si esa es la palabra pasillero, a lo mejor, porque el hecho que el juego es la trama hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Sí. No te atacas. Salvo algún lío, no te ataca, No tiene ningún problema. Pero es. A ver cómo lo diría yo, te pueden gustar más unos juegos que otros, unos te encantan, tienes tus favoritos... Estos son de los dos o tres juegos que yo diría que es bonito. Sí. ¿Eh? O sea, es precioso. O sea, La historia, desde el primer momento que empieza con la música, dices tú, me va a arrancar el corazón por la boca, lo va a pisar con un caballo, lo va a tirar una fosa del demonio, avisar y le va a meter fuego, o qué sé yo, que me lo va a destrozar el corazón, y así, y así va. ¿Eh? No es muy largo, eso sí que es cierto. No, <risa> yo sí te tardé seis horas y jugando con la calma. Sí. sí eh, la tarde te lo pasas. Pues sí. Es sí, más. Te te es bonito, para vale para... mucho la pena eh, jugarlo el tirón. Sí. Porque así te empapas bien de la historia. Exacto, sí. O sea, te lo, te lo haces una tarde larga y entra a en la noche y te sí. espera un poco para cenar y lo haces. Y vive una experiencia de una historia bonita. Dura sí. pero única. De hecho, el, el único pedo que te diría. Sí, pero buscando el estrés para el gato, ¿eh? Sí. Eh, es que se me hace corta, No y que es larga, o sea, el jugando de tirón sí. 6 horas es largo, pero pero me quedé con ganas de más, <risa> que a ver ¿qué es sí, que Es una experiencia, como una película, es lo que sí. te has dicho. Sí sí sí, sí, sí, sí. Y no es que no es que le falte nada, simplemente quería saber más, quería profundidad más en la trama y el argumento, claro. eh, eh, o sea, no, no, no es que le falte, pero... pero me quedé con ganar de más, la verdad. No, también, también. Como, como, como la historia está bien irvanada, sí, sí, sí, con sí, la sí. cuidadora, los críos, el viejo, el, cuando era joven, los viajes que hacía, toda esa historia, y la verdad que te, te va, va generando mucha empatía, coño, y te emociona. La música es una burrada. Sí. Sí, sí, sí, no. Eh, eh, no, eh, eh, son de esos juegos que dices que es más que un juego, una experiencia. Sí. Sí, sí, sí. Creo que te digo, a mí mira, la, la, la situación que me quedó al final era como de. He visto una película. <risa> o, o una miniserie, no sé cómo decirlo. Sí, pero, de una, película, pero una película de llorar. <risa> sí, sí, totalmente, <risa> dramática, dramática. De hecho, hay vídeos en YouTube de, de. Reacciones al final. Y las Claro. Ves la ¿no? es, es de reacciones, y piso todo. Sí, <risa> es sí, una sí. cosa que tú la cuentas y dices tú, hay qué tontería! O sea, ¿cómo, qué, cómo, cómo, cómo. sí, pero no creo que sea sí, es así. Sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que vas a gustar, o sea, te están diciendo desde el minuto uno que vas es, que a, a, a trabajar los recuerdos, pero a mí se están muriendo. <risa> o sea, claro. no... Y además de o sea, ni fantasía, ni... Ahí, claro, el... a lo mejor milla. puede pegar un, poco, eh, pegar un poco de ñoñería o algo, pero no es de esas historias que te cuentan que ah. te dicen, pues es triste, pero es triste dura, es triste fea, es triste con cosas que no te van a... Es triste bonica. Sí, sí, sí. Entiendo que a alguien le pueda parecer niño, pero yo creo que... Eh, sensible era como mucho, no, no creo que... Llegue Exacto, a no, no pasa ahí, no es ñoña, no es monja, no. No, no, no, no yo, yo, la verdad que... Yo lloré bien. con el final del Reim, eh, que no es por nada, que eh, no es por estar ñoño, pero el final del Rein, no se lo había jugado, sí, también eh, finalmente con mucho de la fe, patata. De, de, fe. Fe. ¿De los españoles? Sí sí, sí, sí, Porque el tema de hoy y demás vemos el final y a mí me, me tocó la patata mucho. <risa> pues... <risa> Este está jugando y aparte, como no te complica mucho que vas con el control así, aparte, es que está hecho a propósito porque, porque lo, los gráficos del Game Maker es hecho, que están hechos con, con, con gráficos de Super Nintendo, también te genera más nostalgia, también apoya. Sí, sí. Y, y, sí, y, sí, y, y estás está jugando y estás con el pañuelo ahí que dices tú no puedes, y te toca la... Uh. Sí. A ver, sí, yo, yo, yo, hablo, yo hablo mi punto de vista no es objetivo, claro. También es que me encantó <risa> Sí, es el único quizá pero que le diría, que a gente que no está acostumbrada a jugar a juegos de super o cosas más así clásicas, pues quizá le puede echar un poco para atrás. Pero en verdad es que el juego a nivel de mecánica es muy, muy, muy muy sencillo, no hay posibilidad de error, ni de atasco, ni de nada. Los puzzles eh, a alguien le puede parecer un poco complicados, pero en verdad que sea probable de error, no. es, que, es que más he tardado, creo es que no he llegado ni a dos minutos, es que a fácil es fácil. Claro. Y... Y aparte, aunque está dicho con RPG Maker, eh, sí. no tiene nada RPG, o sea, tiene ni siquiera historias burcadas de que te puedas liar o lo que sea. No tiene niveles, no tiene batallas. No, es que no es, no Entonces, no no es no un RPG. Si es, RPG, nada. Es RPG. Hmm. No sí, tiene. sí, se centra mucho en explicar la historia. Sí. Y, y, y aunque la historia es buena, pues sí. pues eso la, la, la le claro, suele, claro, y también no vale porque la... Claro, el tema, por ejemplo, los diálogos. En otros juegos más extensos, más grandes, pues hay muchos diálogos con NPCs que son de, de relleno, que te explican sí. algo o no, otro pasa, o le das para adelante al la botón y sí. venga, deja de hablarme. Esto, cada cosa que te cuentan, te va embadurlando de la historia. Sí, cierto. No hay, no hay diálogos de faja, la verdad, sí. Todos, <ríe> todos los diálogos, todos, tienen, aportan algo, detalles a la, a la historia, a los personajes. Sí. Eh, es más, es juego súper, pero es que todos los personajes tienen una cierta profundidad, ¿no?, de de motivaciones, de, de sentimientos, etcétera, Está muy Claro, bien. luego entiendes que de, de, de, de todo lo que hay detrás de trabajo, de historia, de la banda sonora, hace que, que, claro, que, que lo, lo hizo una persona, o no, no sé si fue sí. otra, con otra para la música, pero lo hace una sí. persona y, y dices tú, claro, no puede hacer un juego mucho más extenso de lo que lo hizo, porque <ríe> eh, no puede, o sea, es, es imposible. Sí, sí, aparte, este... No, supongo que hay cosas antes No, no, no, no empiezas con algo así claro. pero, pero bueno A nivel oficial es el primero O sea que tampoco puedes pedir Que, que haga una cosa ahí gigantesca y perfecta Y todavía así es, eh, Ganó un montón de premios Y, y está alucinantemente sí, sí, sí, bien sí sí sí, sí, sí, sí, sí Ha ganado un montón de premios Pero incluso anda solo y todo Y el juego de sí. por sí Creo que ganó No sé si me voy a equivocar Tiene un premio de Como juego a, eh, premio a la mejor historia Pero sí, el año sí, que sí. No sé, no sé es que feria en un año que competía con titulazos, no lo sé decir ahora mismo. Aparte de lo que decíamos, que son, son seis horas, es una tarde larga. O sea, lo recomiendo mucho eso, de un, un día que no, no sepas qué hacer, ponerte y, y, y, y es que además te olvidas, o sea, te lo pasas el tirón sin. Eh, no se hace pesado, no, o sea, es, es fácil es de, de pasar y de. A, acabo absurdo, de mirarlo. Absurdo. Sí. Acabo, de, acabo de mirarlo. En los premios Juegos del Año de la GameSpot de 2011, sí. moon, que recordemos que es un juego que, que ha desarrollado un tío, no sé si era coreano, creo. Un tío... Creo que es canadiense que para... coreano. Es el Tangao sí. se llama, pero... Y una es... chica creo sí. que hizo la música, creo. Sí, sí. una del japonés, sí. Entonces, eh, en la en los premios, premios Juegos del Año de la GameSpot de 2011, obtuvo el premio a la mejor historia ganándole, cuidado, ganándole a Catherine. A Ghost Trick, Phantom of the Dead a Portal 2 y a Xenoblade Chronicles. Joder. O sea, que no se empleó no con el remake de Caterpillar <risa> 2. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Joder. Es, un, es sí. un juego que a mí me gusta recomendar a la gente que juegue, porque no, no es casi ningún juego, es una experiencia. Sí, sí, sí. sí, sí, sí bueno, es, es lo que llama a mucha gente Walking Simulator, un simulador de, sí. de caminar. Sí. Bueno, a ver, a nivel de de, de mecánica quizá, pero a nivel de, de historia está muy currado. No, hecho, sí, historia, sí, sí, sí, sí. El hecho de no atascarte tampoco en los puzzles ah, vale. ayuda, ayuda a que, a que te la sensación esa de que hacia adelante, hacia adelante, la hidrama hacia adelante sí. y ya está. Sí, sí porque es, es lo que tú mismo has dicho, no, no tienes peleas, no tienes nada, solamente tienes el puzzle y la historia. Pues es un simulador de caminar, ya está. Sí, cualquier simulator. Es la experiencia, más que otra cosa. Deberían de estar aquí, quizá, eh, los, los chicos del canal de York, Rubén y Sergi, un saludo, que son bastante sí. especialistas en esto. Y, y la verdad es que, eh, como, como experiencia, me gustaría jugar más de este tipo, la verdad, de, con esta mecánica, porque con, obviamente con historias así de curradas, pues, pero es, es lo que decía, es una experiencia diferente a la hora de... No, el... y la verdad, ¿te gustaría jugar más de la historia de ese? También, también, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Para mí, este juego debería durar el doble. El doble y tener mucha más chicha. Para mí... Claro, es... y tener jefe final, ¿eh? Y, y, y cosas, ¿eh? yo qué sé, algo. Yo qué sé, por cambiar un poco la rutina. ¡hala! Yo qué sé. La primera. ¿no? Pero, sí, sí. <risa> pues, una versión extendida o así, hostia, lo agradecería. <risa> sí. Pero bueno, en verdad está, está el 2, que es, es otra historia aparte. Pero, o sea, continuarán los dos protagonistas, los dos técnicos, uh -huh. y entonces otra, es otra historia. Pero, pero bueno, eh, y supongo que será más larga. Pero sí, sí, te quedas con ganas, la verdad. Pues, mira, eh, para un fan hacemos la versión <risa> feñazada, con final alternativo. Sí. <risa> sí. Bueno Víctor, pues gracias por aportar este extra. A ver si, mira, antes oh, está, estaban eh, preguntando en el chat, eh, Recomendábamos juegos para jugar con la pareja, ¿no? Pues quizá este sí. puede ser una una buena opción. Sí. Para Tengo introducir. Un, no, a... ¿O no? ¿O no? o no bueno, no es de llorar, ¿no? Bueno, en ese sentido sí, pero esto, esto es una experiencia en plan de me pongo los capos, los juego yo y la disfruto yo. Bueno, ya nos comentarán ¿no? las personas sí. que lo escuché. He, oído, he leído de Raskis que hace un par de años se habló de, bastante, de manera bastante avanzada de que se, se iba a hacer en versión película. Que se había hablado en, en Japón con... Pasta china, o sea, productores chinos y hecha en Japón. Supongo vale. que se quedaban, A día de hoy, si no se sabe nada, se habrá quedado en agua de borrajas. Pero la verdad es que hubieras muy bien. No sé, ahora se está poniendo de moda las películas muy sensibles, así en plan anime. No no Journey, por ejemplo, cosas. Sí, se sí. pues, ¿eh? el bombazo con Journey y ya sacaron eh, la de tu, la de Quiero comerme tu pancreas y cosas de esas. <risa> sí. <risa> sí, sí, no, sí. No, sí no. No. Es sí, sí, sí, de sí. Eh, dos, dos anteriores que me gustaban mucho que era el jardín de las palabras que sí. es medio un sí. porque es más corta pero es muy buena y, y mi película preferida a nivel de animación pero por encima de todas es una antigua que era 3 centímetros por segundo que también eh, sí. así, creo que empezó ahí idea. empezó ahí como, es un corto esta creo que fue la primera película pero para que una mí es la perfecta sí. oye, nos falta la mesa camilla estamos sensibleros aquí todos ¿Sí? ¿Sí? saca las patas que pongo el café oye, nena, qué visto qué bonito la queda el programa eh, deciros que, bueno eh, ubicaciones de las que estáis comentando están en los vídeos de RetroGames por el mundo, que tenemos en el mismo canal a ver si alguno sabe detectarlas chicos, vamos a dejarlo aquí eh, Víctor, gracias por hacer el esfuerzo de conectarte a última hora y hablar de, de tu juego. Aquí lo dejamos. Eh, quiero saludar a Vanessa, que nos comenta por ahí el chat. Hola Vanessa, Cadrian, a ver cuándo te animas y hablar de tus canciones, la banda sonora de los videojuegos, es una compañía nuestra. <ríe> Saludos. Vas, Saludos también una a buena Bayonetta, buena. nuestra técnica de sonido. <ríe> gracias por avisar de, de esos problemas que van, van surgiendo y, y ya está. Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado, ya hemos finalizado sí. este podcast en el que hemos hablado sobre videojuegos de fanmade entre otras cosas. Espero que lo hayáis pasado bien. ¿Sí? Os habéis sentido sí, sí. No, nosotros sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, pueden, sí. Perfecto, vamos. ¿Es el rato agradable? Y nada, sí. deciros a los que nos escucháis, a los que estáis al otro lado, que si sois apasionados del mundo retro gaming, que ya sabéis que aquí tenéis vuestra freaky room. Suscribiros si os ha gustado eh, esta compañía, esta clave de compañía. Y eh, bueno, compártenos en los comentarios, pues bueno, qué juegos, de todas las preguntas que me han ido surgiendo, qué juegos eh, te gustaría que hubieran salido o realizado por fanmates. Y también ese eh, buen juego para poder jugar con tu pareja en estos días, ¿no? Bueno, Dani, gracias por conectarte. Hasta a también. vosotros. Espero que esté, estés bien por allí, vaya las cosas bien. Y bueno, con el todo el vicio que tengo detrás, ya ves. <risa> Mabus, un placer haberte tenido esta tarde aquí con nosotros. El placer ha sido mío, le pasa muy, muy bien. Ya ha pasado el mal trago que tenía al principio, con nadie. <risa> <risa> <risa> Pero muy bien, como si estuviese en familia, verdad que uh, súper bien. Muchísimas gracias. Sí. Vale, no me gusta. A, a, a ver si vemos más a menudo por aquí. Ya sabes que como siempre sí, te sí. quieras. Tienes la puerta de la una abierta. Muchas gracias. Tique, gracias por conectarte. Sí. No, a vosotros, un gustazo siempre estar con vosotros. Da gusto reunirse con gente guapa. <risa> Irra, muchas gracias por acompañarnos también, haber hecho esa conexión Nada, con nosotros. Un placer, un placer estar por tu casa como siempre. Y te digo, me encantaría poder participar más, pero la vida de familia y de trabajo, pues... <risa> Limita ese tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre que pueda estaré por aquí. Claro que sí. Despido a Jaime, que ha tenido que marcharse eh, antes que nosotros. No nos ha dicho nada para no interrumpirnos. Jaime, pues un saludo. Gracias también por conectarte y haber aportado, como siempre, esos dos juegazos. Es y... una eminencia, ¿eh? Por lo que vi en MSX, es un coquito, ¿eh? <risa> Saludamos también a José, que ha tenido ese inconveniente y al final nos ha faltado su juego, pero bueno, no pasa nada. Lo dejamos bueno, para, no para el, próximo, el próximo podcast. Espero que no haya sido nada grave. <ríe> y nada, decir, daros las gracias también a lo que estáis al otro lado. Voy a ver si habéis dejado un último comentario para leerlo. Eh, nada, nos, nos saludan, soy grande, gracias a todos por este ratito. Y bueno, pues muchas gracias también de estar, por estar al otro lado, por escucharnos pasar este rato, que se trataba de, bueno, de, de salir un poco de... Esta negatividad ¿no? que llevamos encima todos los días y desconectar un rato de, de todo esto. Eh, recordaros que estamos en Twitter, Instagram, iTunes Podcast, iBox, en todas las redes sociales y recordar también pasaros por los canales de los compañeros que, que han estado invitados. Os dejaré luego en la descripción todos sus links para que podáis acceder a sus canales. Que mil gracias otra vez. Muchas gracias. A ti. A hasta otra. Sí, sí, sí. Hasta, sí. hasta otra. Claro. Cuidaron mucho no, bueno. y no os salgáis a la calle. Quedaos en casa. No, no, no. no, no, no. <ríe> Con el vicio. Muchas gracias. Un abrazo. Vale. Venga, hasta luego. <ríe>